Regístrate hoy y obtén 300 chenes de descuento en tu primera compra. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. Ayasamia, eh. Rebas de edad y soy brujala Soy naces ni Tiene hambre, voy a darle algo de comer.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 Buenas noches gente, bienvenidos a estos relatos oscuros, el día, ¿hoy es lunes o es martes? Hoy es lunes. Lunes, lunes, 7 de noviembre, son las 10 con 13 de la noche, vamos a darle la bienvenida a Andrea que está conmigo acompañándome también. Hola a todos, también. buenas noches, abrazos y saluditos a todos. Como que está sucio el, el lente de aquí, ¿no? Uh -huh. Gracias mi hermanazo, el Max. Dice Aniel Max, muy buenas noches la que Andrea, espero les haya ido muy bien en Puebla, un fuerte abrazo, saludos, nos fue muy bien, estuvo muy muy bonito, eh, fuimos a varios lugarcitos, me encantó tu intro, gracias Chilanquita Gandhi, gracias Aniel Max y mi hermanazo, un abrazo hasta Tuxpan, Veracruz, a nuestro hermano Aniel Max, Ghost in the Wall, bienvenido a John Piratón también, a Diambo, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Saluditos Ángel está Vivo González también, le mandamos un abrazo hasta Estados Unidos, eh, a Benjamín Pérez Mejía también, le mando un abrazote a mi hermano que nos ve desde Acámbaro, Guanajuato, gracias a Sowen también, eh, a Dian Bo. gracias, gracias a Daniel G también, bienvenidos, vamos a pasar una noche de, de historias paranormales, de historias de terror, o algún relato oscuro, ahí está, estoy arreglando ahí, la cámara ya nos vemos mejor, Así que buenas noches. Primero que nada, buenas noches, dice Alfred Díaz. Karina Nava, un abrazote, Karina. Crop Ox ya está en modo navideño. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Ya estoy en modo navideño. Sí. Ya pasó lo de Día de Muertos, ya pasó lo de Halloween, ya estamos acercándonos a en Navidad. Buenas noches Bien. a todos, Andrea Oxlack. Saludos desde Rosarito, Baja California. Hola. Bueno, antes de que iniciemos esta transmisión y que podamos recibir algunas llamadas telefónicas para que nos cuenten historias paranormales o chequemos contenido que nos hayan mandado, quiero informarles que eh, el evento de, del UFO Fest en Tecate, Baja California, pues eh, se, sí se va a realizar, está eh, todo ya armado, están pues ya los invitados, Solamente que yo todavía estoy en duda de ir o no. Mañana tengo que decidir ahí de si voy a ir al evento o no. Eh, para la gente que sabía sobre el evento, sobre sab que sabía que iba a ir, la verdad no estoy todavía, pues ya en posición de ir, porque son cinco días. Y, eh, pues, ya nos gastamos todo el dinero en Puebla, ¿verdad? Uh -huh. Sí. <risa> ya nos gastamos todo el dinero uh -huh. en Puebla y, y, pues, ya no... Muchos taquitos. Comimos muchos taquitos uh -huh. en Puebla, muchos taquitos. Entonces, eh, pues, ya está en duda de que vaya el evento de Tecate. He estado, pues, tratando de buscar cómo, pero parece que parece que no no se va a poder, yo no voy a poder ir, no voy a poder ir, pero bueno, en Puebla nos la pasamos muy bien, le agradezco a toda la gente que fue al evento acá y solamente estuvimos el día sábado allá, conocimos a muchas personas, me da mucho gusto conocerlos, y las cosas que me dicen son muy bonitas, me mm -hmm. hace saber, pues que los videos les han ayudado, les han gustado, los han acompañado en momentos importantes, y uno nunca sabe, la verdad, eh, cómo es que ustedes reciben los videos y qué opinan de ellos, etcétera ¿Tú cómo viste el evento en la calle? A mí me gustó mucho. Eh, mucha gente joven, vi muchísima gente joven. Eh, vimos muchas cosplayers, eh, mucha gente disfrazada, eh, mucha gente muy bonita, le desearon a él muchas cosas buenas. Eh, a mí me gustó, la verdad me gustó, el clima de Puebla me gustó, ¿no? parece muy agradable. Pues bueno, hacía calor, ¿no? Hacía, sí, hacía calor. calor. No, no y, de noche, um, sí, y de noche, aunque hiciera si frío, eh, también hacía como calorcito, o sea, estaba muy agradable el clima. Estaba, estaba agradable, sí. Uh -huh. Estuvo padre el viajecito, porque aunque fuimos, eh, fuimos viernes, sábado y domingo, tuvimos la oportunidad de visitar algunos lugares que no conocía de Puebla, y que son importantes para lo que estoy escribiendo en mis libros. Eh, el primer lugar, gracias a José Flores, gracias que nos mandó 125 pesotes, gracias mi hermano, dice, no se agüite con Paux, tenga para otra orden de tacos, tengo una anécdota curiosa para compartir, mi hermano José Flores, pues mira, te voy a poner el número en pantalla mm. para que... Si nos quieres llamar y contarnos la anécdota, pues nos la puedes platicar sí. de una vez. Te agradezco inmensamente por ese chat, Mi hermano José Flores, un abrazote, gracias. Llame, llame. Ahí está el número en pantalla para que nos llamen y nos cuenten sus historias oscuras. Eh, recuerden que a, al decir oscuras, tiene que ver con lo paranormal, con el terror, con el misterio, con algo extraño, con una historia oscura deben de tener todos una historia oscura eh, fuimos al volcán más pequeño del mundo qué te pareció el volcán más pequeño del mundo no pues me pareció muy extraño porque yo o sea yo no me imaginaba que hubiera un volcán pequeño o sea no yo siempre mm -hmm. los imaginaba muy grandes o cosas así pero menos en, en, en la mitad de una plaza un volcán pequeño no no yo no me imaginé eso pero sí me pareció muy, muy bonito muy interesante bueno, en realidad no era un <risa> volcán, le llaman el volcán más pequeño del mundo, pero es un geyser por lo que leímos uh -huh. ahí, era un geyser. Uh -huh. Entonces está como una curiosidad, está muy, muy interesante eh, que en Puebla se dé la vuelta al volcán más pequeño del mundo, y es que Puebla tiene un montón de cosas y de historias bien, bien bonitas, bien interesantes, eh, a mí me gusta bastante, sé que me hacen falta muchas, pero bueno, fuimos a ese el volcán más pequeño del mundo, y luego nos fuimos al, al museo de la evolución, donde vimos animales este, muy interesantes, animales que bien pudieran ser criptozoológicos, ¿verdad? Fantástico, yo no, me, yo no me imaginaba, o sea, había una parte donde empezamos como a entrar al inicio, y hay unas criaturas bien extrañas, ¿no? O sea, que uno nunca se, se va a imaginar que podían tener un tamaño así, y, y cuando uno las ve hoy en día ya pues pues a escala o sea gran, grandísimas o sea uno dice es increíble uno imaginarse que haya existido unos animales así de, de feos extraños, y extraños, y, extraños ¿verdad? sí o sea unas libélulas que uno hoy en día las ve así chiquitas y antes eran gigantes o sea gigantes. muy muy interesante había un 100 si pies ahí que. es. Ese, enorme. Ese me pareció más impactante porque era enorme, era enorme. Y uno ahorita, 100 un, si pies así de pequeñito y, y, y, y en aquel tiempo una cosa gigante que parecía un monstruo como de película de terror. Yo sí no me podía imaginar eso. Y claro, uno los ve así y yo digo, no, es impresionante cómo, cómo pudo haber sido eso. Sí, es que no nos imaginamos que de pronto podíamos en, en un bosque, en la selva tropical, etcétera, encontrar un cien pies de esas dimensiones, o sea, eso sí se te hace correr. no pues Sí, uh -huh. sí, medio como, como cosita, ver esos animales así, en realidad, como, como fueron, y, y hoy en día, que ya evolucionaron, uno los ve muy pequeñitos, y fue impresionante, muy bonito. También me tomé la fotografía uh -huh. con un celacanto, el celacanto es un pez prehistórico, que pues no se pensaba que aún existiera y de pronto eh, apareció uno y ese pez la es uno de los símbolos de la criptozoología porque eh, a, de haber vivido hace millones de años se descubrió que aún existían y se han eh, podido encontrar algunos especímenes entonces eh, el canto es uno de esos animales ocultos, extraños, que no nos imaginamos y que de pronto fue, fue capturado, así que el celacanto, me tomé una foto con un celacanto, para mis libros de criptozoología, estaba muy muy padre. El museo de la evolución, muy, muy bonito. Muy bonito. Y había un eh, un tiburón gigante, ¿cómo se llaman los tiburones gigantes? Eh, no recuerdo cómo era que se llamaba, pero si era... Gigante, el megalodón. El eso, megalodón. Me la, eso, eso. Gigantesco, gigantesco. Si ustedes no han ido a Puebla, Uh -huh. Si a ustedes les gustan los animales extraños, prehistóricos, esto de las evoluciones, también de cómo era el hombre antes, de los insectos gigantes y cosas extrañas, vayan al Museo de la Evolución en Puebla, muy recomendable. Sí, muy recomendable, muy bonito, muy bonito. No, y ese, ese tiburón gigante, yo creo que con, con, con unas cuatro personas que, que se alimentaron, no creo que haya estado lleno. Se estaba <ríe> gigantesco, gigantesco. Uh -huh. eh, también de ahí fuimos a La Fuente de los Muñecos. Eh, esa historia no se las voy a subir a, a YouTube. La verdad, esta, esto que fui a grabar, no sé si lo suba. Sí grabé como para hacer video, pero no sé si termine haciendo el video sobre estos porque en realidad lo que fui a hacer es documentar, conocer las historias tomarme la fotografía en el sitio porque como estoy armando mis libros todo esto va a estar dentro de un libro por ejemplo que se va, no todavía no le tengo el título, pero si ustedes me ayudan a ponérselo, ahorita les explico de qué es vamos a recibir la primera llamada de esta noche y ahorita seguimos platicando sobre esto ¿Quieres que lo aprenda? Sí, que nos vemos muy oscuros <risa> buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, Luzlar y compañía. Hola, buenas noches. Eh, pues soy José Flores, te acabo de donar. ¿Cómo estás, José? Gracias, mi hermano. Dices que tienes una anécdota, ¿no? Eh, sí, tengo ahí una anécdota que, que llevo varios días experimentando. A ver, platícanos, ¿qué pasó? Pues. Hay que dar un poquito de contexto para que la audiencia entienda el, la historia, ¿no? La ese sentido. Yo personalmente soy una persona que le gusta experimentar, le gusta comprobar cosas. Eh, soy creyente, definitivamente eh, hay cosas que creo no solo en lo terrenal y espiritual, también creo en lo energético. No soy, digamos, no tengo ninguna respuesta a ello, no tengo nada concluyente, eh, pero sé que existe algo ahí más allá que no encuentro una explicación. Ok. Entonces, con esa palabra, con ese pensamiento, pues me pongo a, ya me he puesto como a experimentar tanto religiones, filosofías, pensamientos, y ahorita... Fíjate que, en un viaje que hice al centro de México, eh, fui testigo de cómo en ciertas regiones del centro del país es muy común el adorar a la Santa Muerta. Sí. Entonces, eh, curiosamente, yo hace mucho tiempo había ido a, a, a, a, a Chiapas al pueblo de San Cristóbal de las Casas, que estoy seguro que conoces, sí. al menos de, de referencia. Sí, sí. Y eh, cuando era pequeño recuerdo haber visto un cráneo, una réplica de un cráneo humano, eh, pues muy parecido a uno real, incluso de lejos, fácilmente uno podría confundirse, pero pues ya viendo los detalles y todo, pues te da cuenta. Cuando lo compré, pues yo con ese mismo pensamiento de pequeño, de preguntón, de siempre querer saber las cosas, le dije a, a la vendedora que era una de las que... Se notaba que era una persona que era endémica de ellos, era originaria de, de esa zona, uh -huh. en eh, el sentido de su vestimenta y el folclore que llevaba en ella. Este, me dijo que ellos lo que hacían era los huesos que quedaban de la carne de las vacas y de los borregos. Sí. Lo hacían polvo y lo mezclaban con algún aditivo que lo volviese polvo de huesos como un tipo polímero, como un material, una arcilla. Ok. Entonces, utilizaban esa arcilla para crear la base vertel en un molde de un cráneo humano real, me dijo. Oh. Yo recuerdo cuando se lo pregunté. Okay. Que habían hecho moldes con calor real y que ya vaciaban esos huesos, esa mezcla de polvo de hueso con resina, quizás. No sé, bien, bien, no recuerdo bien qué era. Sí. Y ya sacaban estos cráneos para vender, para comerciar. Y ya les daban forma. El que yo tengo tiene así formas de unas plantas que hay grabadas, como unas flores. Es como muy como un floral, las grabaciones que tiene Oye, pero el cráneo, al final de cuentas, ese cráneo sí es de hueso. El cráneo sí es de hueso, pero el, el, el, con el proceso que te mencioné. Sí, sí, o sea, está interesante ese proceso. No sabía que vendían eso. ¿Desde cuándo, o cuándo compraste este cráneo? Eh, mira, no estoy seguro, pero puedo calcular que ya tiene quizás ocho años. Ok, ¿y qué pasó ¿Qué pasó con el cráneo? Eh, bueno, ese cráneo pues lo he llevado por mucho, siempre lo he tenido conmigo, de alguna forma he sentido como una conexión, me he espojado mucho de, de cosas valiosas, de incluso de juguetes, de mi infancia que se me ha hecho muy fácil, pero este objeto siempre lo siempre he sentido como un cierto apego, que no tiene ningún significado... Eh, de ningún tipo, a veces es un solo objeto de forma de cráneo que siempre lo procuraron conservar sin alguna razón, okay. bueno ese es el contexto, ¿no? ahora ya en la actualidad este, pensando, recordando este viaje reciente que hice a la Ciudad de México y la Santa Muerte, recuerdo que le pregunté a unas personas que comerciaban con objetos de, de este tipo y les pregunté que ¿Qué era lo que les hacía creer tanto en la Santa Muerte? Que estas personas que vendían no es el típico, con todo respeto lo no voy a decir, no es el típico comerciante oportunista, ¿no? Que ve una situación y, y quiere sacar provecho, sino se notaba que era un verdadero creyente de la Santa Muerte, porque era un puesto totalmente. Fuera de, de contexto, o sea, no era una zona de, de venta de cosas, de turistas, sino que era realmente como un centro espiritista, ¿no? Sí. Entonces, en ese centro espiritista, pues vendían tanto como limpias y esas cosas, tanto amuletos y, y cosas así. Entonces yo le pregunté a esta persona que, que era personalmente que le hacía creer en esta, en esta religión, en este pensamiento. Y pues esta persona me empezó a decir que me dio un contexto católico, que en el hecho de que ellos pensaban de que la muerte había sido capaz de haber matado a Dios e incluso haberlo regresado de la muerte, o sea que todo ese proceso de la muerte de, de Dios convertido en hombre y el proceso de regresarlo de la muerte todavía ha sido a cargo de la mano de la muerte. Entonces, de alguna forma la muerte tenía cierto poder sobre Dios, de alguna forma no en, el, no en el sentido de que es superior sino de que también tiene ciertas capacidades no de, de, de transportar a Dios, tanto en, en el plano oscuro de la muerte tanto en el plano de luz, lo puede devolver lo puede regresar, entonces no me, no me acuerdo muy bien cómo estuvo eso, porque ya tienen algo de rato y fue muy complejo a la vez de que me estaba muriendo de miedo okay. porque sí está ¿no? ¿Ah? ok, ok entonces, básicamente eso. Entonces, bueno, ya. Ahora, en la actualidad, aquí ya en, en Nuevo León, este, yo tuve una crisis eh, económica seria. Eh, realmente tenía ciertos negocios que empezaron a ir mal. Sí. Eh, y la verdad es que sí, sí tuve un momento de estrés muy serio. No, no, no tanto, pero pues a nadie le gusta que le vaya mal en la vida. Entonces, pensando en todas esas roezas ¿no? que hacía la Santa Muerte, entonces, eh, dije, bueno, pues voy a intentar, ¿no? Ya he intentado varias cosas, eh, voy, ya me he encomendado a muchas religiones, realmente he descartado muchas ideas, muchas filosofías, voy a intentar con esta, a ver qué pasa, dije. Sí. Entonces, agarro este cráneo el que te había mencionado, el que tenía. Este... No tenía yo un altar de la Santa Muerte, no tenía yo algo referente a, a, a la niña blanca, como le dicen, pero tenía el cráneo. Ok. Y entonces uh -huh. yo, yo dije, ah, ok, entonces quizás voy a experimentar, no lo voy a tomar tan en serio. Voy a poner este cráneo, le voy a, tener, le voy a tomar la significancia o el sentido que quiero hacer y a ver qué resulta. Ajá. Uh -huh. Lo puse en una repisa que está ahí enfrente, de, ahí le adorné alrededor, le puse unas plantas al lado. Eh, mira, todo esto, todas estas cosas que te estoy poniendo, no, no lo pensé, no tenía no, una, una idea filosófica, sino que fue simple intuición, como que de alguna forma en mi cabeza me estaba diciendo cómo yo tenía que hacer las cosas para que funcionara Fue como un tipo de, de intuición, o como un tipo de fe, o una forma. Entonces, de alguna forma, algo me dijo que como el cráneo tenía plantas grabadas en toda, en toda su forma, flores y tal, a lo mejor esta cosa está enfocada a la vida, no a, a la flora. Entonces le voy a poner plantas alrededor. Compré unas plantas, se las puse una en cada lado y luego empecé a pensar: dije, ¿qué tal si le pongo incienso? Digo, para ponerle un ambiente adaptable, ¿no? que le caiga bien. Le puse unos inciensos. Y dije, y si yo quiero que me dé riquezas, pues entonces yo le voy a hacer ofrendas. Dije, todo esto pensando la silla, in, intuitivamente. Sí. Y le empecé a poner puras monedas de 10 pesos, las más brillantes, las que yo compraba algo, iba al súper o, o lo que fuera. Y de repente cayó una moneda de 10 pesos. Siempre elegía la más pulida, la que brillara más, la que sería de mejores condiciones. Entonces. Se las Le puse una. Pero luego... Y ahí van como cinco monedas. Y rapidito, como que cuando la estaba contemplando, como que un pensamiento digo con una... No es una voz, porque no soy esquizofrénico. <ríe> pero sí me dio un pensamiento, así, un clic, que me dijo, pone dos monedas de 10 pesos en los ojos. Uh -huh. Del lado que se vea eh, el sol, o sea, el sol azteca. Ok. Entonces, ponle... Uno en cada ojo, porque tiene los, los orificios de los ojos, los tiene vacíos. pone uno. Le va a gustar, porque va a tener ojos brillantes, como oro. fíjate okay. que yo no lo había pensado, pero curiosamente, y esto sí ya viene como lo, lo, lo raro, ¿no? Lo especial, lo, lo, que, lo que da a pensar, es que me empezó a ir muy bien. O sea, de verdad... Fue como un salto, va a sonar muy triado, como un salto cuántico. Es eh, decir, estaba en una situación terrible y como a la semana ya estaba llegando, me estaba llegando dinero hasta donde yo no sabía. O sea, cosas yo, yo comercio muchas cosas, tengo muchos negocios así pequeños, pequeñas y en todas me estaba yendo de maravilla. De verdad se me acababa el inventario en menos de una semana. De repente, eh, gente que me debía me empezó a pagar así de la nada, así de la nada. Me decían, oye, te debo tal cantidad. Por ejemplo, yo fui a trabajar a Estados Unidos y una persona me debió una fuerte cantidad. Y de repente, así de la nada, me mandó un mensaje. Oye, este, me acordé de ti, que te debía dinero. Este, y ya, pásame tu información y todo. O sea, yo, en mi ego, en mi pensamiento, nunca lo pensé que había sido... Por esta, por esta cosa que hice. O sea, yo creía que era como... ¡Ah, mi grandeza! ¡Qué suerte tengo! ¡Qué casualidad! Pero un día, una noche en que estaba acostado, no podía dormir. O estaba así como... Ah, pero bueno, esto sí es muy curioso. Pero bueno, espérate. O sea, un momento yo ya, punto de dormir, estaba realmente cansado y si tenía ganas de dormir. Pero no podía. O sea, realmente no podía. Mi cuerpo me lo pedía, me lo exigía mis ojos pesados, pero no podía conciliar el pelo. Abro los ojos y yo tengo este altarcito enfrente de mí. Todavía lo tengo. O sea, está en mi cama y está justo enfrente de mi cama y me, y me mira hacia mí. O sea, me está mirando. Uh -huh. Entonces, abro los ojos, prendo la luz y el reflejo de esas monedas me hacen enfocarme hacia ese objeto y lo veo y rapidito, otra vez, un clic así un clic, ¿no? Ah, me está, me está, algo me está llamando, esa idea. voy a ver y me doy cuenta que no le estoy dejando, ya no le he dado monedas, como que ya había dejado de ponerle monedas de 10 pesos, se me había olvidado por completo, o sea, me iba tan bien en, en, en los negocios que me había olvidado completamente de lo que había hecho, el compromiso de los de una aporta, ¿no? Y le había dejado de dar monedas. Ok. Y entonces... Ya para ir concluyendo, este entonces digo, quizás por eso no puedo dormir. Y me vas a... De, de, quizás la gente ahí me va a tachar de loco, de esquizofrénico, lo que sea. O quizás tenga alguna explicación psicológica o algo. Pero... Yo recordaba que tenía unas monedas en mi pantalón, que usted gustaba en el trabajo, que me lo había quitado y lo había puesto por allá, me había puesto en pijama. Sí, sí, yo unas monedas en mi pantalón. Busqué las monedas, busqué la mejor, las más brillantes y se le puse una. Y mira, esto quizás tenga una explicación. Yo, la verdad, no tengo respuesta y tampoco quiero, digamos, pecar de de, de o ¿no? De ingenuo, pero lo que sí es cierto es de que cuando puse la primera moneda empecé, la empecé ya, como se entiende, más tranquilo okay. no sé otra, la, no estaba tan limpia, pero dije, les pero voy a poner tienen que ser moneda de 10 pesos, y agarré todas las monedas de 10 pesos que tenía y se la y dormí o sea, dormí con un bebé y al día siguiente estaba, pero con ganas de comerme el mundo entero. Y, o sea, fue como algo que me cambió totalmente el este, No soy creyente, o sea, lo digo de corazón, no voy a ser un hipócrita, pero no soy creyente de la Santa Muerte. Realmente no profeso la religión de la Santa Muerte, ni la predico, ni nada, pero este rito, este ejercicio, me dio resultados. Y ahora mismo aquí está el altar, lo tengo aquí enfrente, y han habido momentos en los cuales yo hablo con él, con el objeto. ¿Y qué le dices? Le digo, mira, yo no sé si sea real, o sea, quizás ya me estoy volviendo loco lo que estoy diciendo, pero digo, mira, yo le dije, mira, no sé si sea real esto, el libro no sé. Soy lo único que soy consciente es de que han pasado cosas que quizás sean. Este coincidencias, pero si es real esto y, y digo así a quien sea que le esté hablando a Satanás, a Dios, a un duende o no sé así si, tal cual digo yo no sé a quién me estoy dirigiendo. Pero si esto funciona quiero que siga funcionando. Y ya eso pasó y un día me enojé me enojé porque me fue mal en los negocios. Ya ir concluyendo. Y dije, y es que tanto es de que me vaya bien por, esta, por este objeto y ahora me fue mal, lo voy a castigar. Y fíjate, mira, esto son, lo vamos a tomar como puras casualidades. No, lo vamos a, no vamos a hacer nada concluyente. Todo esto son casualidades para no caer en la, eh, la ingenuidad. Pero dije, voy a hacer el experimento. Digo, ese es mi espíritu, es mi corazón. Me gusta experimentar, me gusta probar las cosas. Le voy a quitar sus monedas de los ojos. Y te voy a quitar la moneda de los ojos hasta que se resuelva este problema que nos voy a arreglar. Y mira, dicho y hecho, al día siguiente pues o sea, todo se acomodó. Yo no hice nada. O sea, todo se acomodó. Oh, no sé, la verdad yo no encuentro explicación y, y, y he probado muchas cosas y hasta ahorita esto es lo que me ha, me ha sorprendido. Pues me ha, incluso me ha llegado como a un punto de, de, de seguir la corriente y está muy curioso, está interesante y pues, o sea, quizás alguien en la audiencia tenga más experiencia o alguien profesor de las tantas muertes me dará alguna explicación o una advertencia o cómo librarme de esto. Quizás estoy cayendo en un vicio peligroso. Que, que pienses dos veces dame, una, dame sí, algo por favor me gustaría que la gente se este, si sabe algo que profese sobre la santa muerte pues que opinara que comentara ahí en el chat o si no que nos llamara y también nos platique porque yo de la santa muerte en realidad tampoco no no conozco mucho no la profeso y no, no la he documentado pero pues al parecer eh, funcionó algo que tú hiciste ahí es, eso es tu perspectiva y eh, no sé, no sé si estés haciendo algo bueno o algo malo, por eso son los relatos oscuros te puedo ya para concluir algo antes para para cumplir los 20 minutos a ver, cuéntame para, para llegar a mis conclusiones y, y para que no, no quede como yo, digo para que no piden dudas de mi persona este yo lo que pienso de corazón y con mi mente es de que el ser humano tiene un poder dentro de sí el, el ser humano tiene la capacidad, y quizás va a ser como muy esotérico, pero de manifestar las cosas. Eh, y esa es la conclusión es que he llegado en todo este tiempo en que he experimentado religiones, ideola, ideas, filosofías. Yo siento que cuando un hombre o una mujer se enfoca en algo y lo desea de verdad, lo puede conseguir, independientemente de la religión y las creencias, algunas personas necesitan un amuleto, algunas personas simplemente necesitan meditación o algunas personas simplemente necesitan una imagen de un santo. Pero simplemente son herramientas que se utilizan para poder esa energía, esa capacidad que tiene uno de motivarse, de salir adelante, lo refleja en un objeto que puede estar viendo todos los días y acordarse de esa promesa que se hizo a sí mismo y alcanzarlo. Y eso es lo que nosotros conocemos como fe. Algunos, no sé, ponen frases en, en, en sus escritorios para recordar que son lo máximo, o no sé. Y esas son las conclusiones que he llegado, porque no quiero caer en la tentación de decir, ah, la Santa Muerte es real. Con todo respeto para las gentes que profesan la Santa Muerte, no quiero que me oigan hacer nada, ni, ni para todas las religiones. Eso es lo que yo pienso. Esas son, los, esas son las conclusiones a las que he dado hasta ahorita. Y pues espero que vaya a nada más o algo grave. Y ya será lo último que te voy a hacer por el tiempo, por el espacio, y pues sigue así, la verdad. Muchas gracias, mi hermano, por contarnos esta eh, historia extraña, oscura. Mm -hmm. Te agradezco, ojalá vos nos vuelvas a llamar, si, si te acuerdas de otras historias o si te pasan más cosas, que nos llames y nos platiques Oh, sí, o sea a ver, voy a estar ahí siguiendo explorando el mundo del misterio a ver qué qué, qué, qué acontece. Perfecto, <risa> un saludo a ti, mi hermano. Ahí estamos, Osla. Bye. Hasta luego, bye. bye, bye. Pues se hizo como su como un como su amuleto, se hizo como su altar, como pues, él sí. dijo. Yo opino que él le pon, le puso tanta fe. Yo opino que, que él le puso tanta, tanta fe y creyó tanto que se le hizo. O sea, es como el poder que uno tiene también como de, de creer sobre las cosas y se le hizo. Ahora sí que hizo lo mismo que los de, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, en lo que se fue por las tablas de, de los mandamientos de Dios, ah, ya habían hecho su toro su, hecho, oro, su de oro, ¿verdad? Uh -huh, ya habían hecho un desmadre, como dicen todos. <risa> ya habían hecho fiesta, ya... Ya, ya, ya habían hecho desmadre de y hasta todo. querían sacrificar a... Uh -huh. Ahí a vírgenes, al toro de oro. Sí, pues, su eh, propio Dios y, y, y mira lo que terminaron después. Sí, a veces sí, sí, sí le ponemos este, uh -huh. como nuestra fe a objetos o cosas. Muchos traemos en la cartera un eh, dólar de estos doblados, de un dólar sí. en forma de triángulo para que nos vaya bien, para que tengamos dinero. ¿O tú tienes alguna ese tipo de cabala se le llama? ¿Tienes pues no sé, de... yo ya hice lo del dólar. ¿Ya hice la Pues sí. ¿Lo tienes de tu. Yo dije, pues cartera. voy a ver si, si sirve y ya. ¿En sí, serio? yo, yo la y lo hice y ya desde la transmisión de la vez pasada. Okay. Y yo, bueno, voy a ver si sirve. Y uno cree en muchas cosas, o sea, a pesar de que uno crea en Dios y tenga la fe en Él y todo, uno siempre como que por la misma curiosidad de, de saber si funciona, uno lo hace. Claro que pues hay gente que se va a extremos. O hay otros que solamente, pues, como este señor, solamente ponen moneditas, o, o como yo el billete, y así. Sí, porque él le puso a esa calavera, le puso unas monedas de 10 pesos, así como uh -huh. si fueran sus ojos, como para darle vida, ¿no? Sí. Y como que le empieza... ¿Y si le funcionó? Sí. Sí, porque le puso mucha fe. Ajá, y le empezó a hacer como un culto. Uh -huh. O sea, eso es como muy... Entonces, no sabemos desde cuándo comiencen los cultos, no sabemos en qué parte de de que el hombre prehistórico comience a, a buscar un dios o a hacer un culto, a hacerse una imagen, en realidad no, no lo sabemos, pero parece que ya lo traemos sí. este, en, las, en, en los genes, ¿no? Uh -huh. Como que ya... Como de que nosotros pensemos que hay como un ser superior siempre, ajá. así por encima de nosotros, entonces que nos va a salvar, que nos va a ayudar, así. Exacto, sí. yo no sé de cuándo haya empezado, o sea, este culto, a seres, a dioses, a cosas, uh -huh. pero lo traemos muy arraigado. A lo mejor si nosotros somos una programación, como hemos platicado en otras transmisiones, sí. a lo mejor ya tenemos la programación de, eh, de hacerle culto a un dios, cómplice, a algo sí. más poderoso, ¿no? O estar en la búsqueda de un dios, en la búsqueda de una ayuda que nos salve. Sí, sí. Bueno, nuestro amigo se sí hizo su propio Dios, ¿cómo ven? Bueno, él dice que uh -huh. es como culto a, a la muerte, pero en realidad es que a una calavera le puso unos, unas, unas monedas, y es que todos necesitamos, o necesitamos sí, tenemos la necesidad de, de que se nos ayude en diferentes cosas, y de pronto ponemos la fe y el poder de nuestra mente en objetos. Soy pues interesante lo que él decía sobre eh, que cogían los huesos uh -huh. y hacían como moldes, que los volvían polvo. Sí, sí. Y sí, sí, sí, eso sí se hace porque hasta en las en los óleos, ¿te acuerdas que había un libro que yo leí que te comenté que, que cogían el polvo de momia? Ajá, Hasta en hasta medicamentos y, y creía la gente tanto en el medicamento con el polvo de momia que se curaban. Ah, sí, cierto, uh -huh. sí. En, por ejemplo, las momias egipcias que fueron saqueadas, uh -huh. que hubo muchos huaqueros, personas que sacaban las tumbas y sacaban las momias para hacerlas polvo y venderlas en Europa. Uh -huh. y por eso hubo mucha destrucción de, de momias egipcias, porque se, se comercializaban en Europa en forma de polvo, también para, no solamente para remedios, no sé si para otro tipo de cosas. Creo que si era para remedios nada más. Para ¿verdad? remedios, sí, para sanar a la gente. Le decían que con eso se iban a curar de todo mal, cáncer, todo. Y la gente se lo, se lo tomaban y creían tanto que de verdad llegaban a un punto de decir que sí se curaban y listaban. Pero yo creo que era eso mismo la fe, ¿no? Como poner como la, la convicción sobre las cosas. Sí, así fue la destrucción de muchas momias egipcias. Uh -huh. Qué saqueo tan impresionante hicieron en Egipto sí. para llevarse y comercializar todo eso sí. en Europa. Eh, José Flores nos manda 25 pesotes, dice, así lo pienso yo, que nos acaba de llamar José Flores, creé mi propio Dios, él se creó su propio Dios. Oh, ¿Cómo eh, lo hizo? <risa> creo que por ahí hay, hay, hay muchas referencias de en caricaturas, en películas, sí, de que se crean sus, propios, sus sí. propios cultos. Fíjate que la gente que a nosotros que nos gusta ir a chacharear a los mercados, ¿Te has dado cuenta que hay puestos en donde tienen algún muñeco feo? Con velitas. Sí, o mm. monedas, ¿no? Mm. que Porque es como su amuleto de la buena suerte sí. para que les vaya bien en las ventas. Sí, y muchos de esos, de esos que, que les prenden velitas no los conozco. O sea, son figuritas y les prenden su vela y listo. Ahí para la suerte. Agarran cosas raras mm -hmm. para ponerle ahí. Mm -hmm. Yo he visto budas, he visto trolls, sí, eh, sí. he visto muñecos. Eh, un montón de cosas que sean raras las ponen como como si fuera su amuleto y le ponen monedas y, y cosas para que atraiga eh, dinero a los puestos Roberto, sí. ah, es que nos mandó 65 pesotes, gracias sí. mi hermano gracias por apoyar en el super chat yo creo que si me apoyan en los super chats si este, sí podemos ir mañana bueno, sí puedo ir al sí. a Tecate, al evento de ufología, todavía estoy con una sensación de pues, si sí quiero, si sí quiero, pero necesito solventar los gastos de los hoteles, de las comidas, de los pasajes, es un relajo. Roberto dice, yo creo que hay entidades que, nos, que no podemos ver, que se alimentan de lo que el humano transmite, y esos objetos sirven como vínculos para mejorar la conexión, o sea, como está diciendo aquí Roberto, que nuestro amigo se hizo un dios, se hizo un objeto, y que una entidad, al ver o al ver que, o sentir que le estaba dando energía, se apoderó de ese objeto y por eso es que también como cumple uh -huh. las cosas. ¿Tú uh -huh. crees que haya entidades así rondando y que, que puedan cumplir nuestros deseos? Pues no sé, pero yo me baso más que todo como en la Biblia, o sea, cuando los demonios se pos pose pos poseían poseían a los cerdos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Yo creo que también estas entidades poseen las cosas. Y de pronto sí puede suceder esa situación que como que posea el, el, el, la figura o lo que tengan y, y le cumple todo, sí, poniéndole la fe y todo eso, yo creo que sí. Este, por ejemplo... Estas entidades buscan un, un cuerpo, ¿no? Como una cosa como para... Me imagino yo. La transmisión pasada nos platicaba nuestro amigo que el angelito negro, este que era el diablo, que sí cumplía las cosas, y yo te voy a dar un ejemplo de, de cómo no cumplen las cosas los santos, por ejemplo. este En México hay un, hay un niño dios que lo visten de la selección mexicana, y cuando van a hacer los mundiales, por ejemplo, uh -huh. le van a, a pedir que México pues, pase al, al quinto partido, que uh -huh. sea campeón, y la verdad, el niño, el niño, el niño de fútbol, ¿cómo se llama? El niño, si alguien, ha ah, de saber aquí dónde está ese niño del fútbol mexicano, de la selección, no nos cumple nada. Yo digo, ah, va, va, va, sí, que, que vayan y le den este, ofrendas, que vayan y le prometan cosas. Pero no, ese niño, el niño de fútbol de la selección mexicana, nada que nos ha cumplido. No sé si al angelito negro lo podamos vestir de la selección, a ver si nos hace el milagro. ¿Te acuerdas lo que pasó con el pulpo, el pulpo Paul? Ah, pero bueno, el pulpo es. un gato este, que predecía que las pero cosas. Ellos predecían, pero sí. Pero también es como ponerle la fe a un animalito. Imagínate que un animalito te prediga las cosas. ¿Cierto? Dice Catrina, aquí dice, no. En un mundial veneraban a un pulpo que se sorprenden. Ah, sí, exacto, exacto, exacto sí. Eso es lo que estaba diciendo. Uh -huh. Dice aquí, mira qué interesante yo, Piratón. Eh, una ocasión vi una noticia que encontraron en la selva a unos monos venerando una piedra. No, está interesante eso, ¿tú crees que eso suena muy, muy, muy interesante? ¿Monos que estaban venerando una piedra? Pues, pues yo creo que sí. ¿Y por qué, por qué puedo opinar que sí? Porque hubo un programa, yo no sé si tú lo viste, pero por ejemplo en un programa como, yo no, no me acuerdo si era en Animal Planet, creo que fue, donde un, un señor hizo una prueba como con un monito bebé, uh -huh. y el monito bebé se, le pusieron un, como un muñequito, un peluche, y el monito bebé empezó a ver a, a verla como su mamá, y, y, y, y, la, y la veneraba así, se la quitaban y el monito lloraba, o sea. Lo empezó a ver como, su, como su, su, su, su mamá, como su todo. Entonces yo creo que sí pudo haber pasado que, que estos animalitos hayan visto Pero piedra, piedra. como Pues yo creo que no es un tanto como cual, yo creo que cualquier cosa que sea. Se, se, se, se, se apegan de alguna cosa. Yo no sé, no creo que... Es que eso sería sorprendentísimo. Pues es sorprendente. Imagínate un monito... Eh, abrazando un peluche bueno, pensando es que, eso, que es un eso mamá. Pero eso sí pasa, ¿no? Eso sí, porque pues necesita ahí como, eso es como como lo que tenemos de materno. Entonces, pero sobre un culto, sobre... Pero es igual, O sea, es casi que igual, porque ellos por ejemplo, si estos monitos ven una piedra y la, la, la, ven, la veneran es como una búsqueda como de de, pero de el monito, algo. Pero el monito tiene necesidad de cariño de la mamá. Mm -hmm. O de compañía, de calorcito Pero no como de Tener la fe en algo Yo digo que no es lo mismo Aunque te enojes Bueno, no, no, no gusta. No, <risa> termina siendo como Me gustaría ver ese, <risa> ese programa que nos dijo Si, lo, si hay algo sí. En Youtube sí. para verlo Sería interesante verlo sí. sí, porque eso está, a mí me parece muy extraño Monos venerando una piedra me parece muy muy interesante y bastante sí, extraño. Sí, sí. Porque lo de que dice Andrea de que un monito con un peluche, sí, sí he visto, sí he visto. O si no, con otros animales, ¿no? Uh -huh. Que que adoptan a lo, a otros animales de otra especie, como uh -huh. sus hijos. Uh -huh. En este caso es como la esta materna, ¿no? O sea, el animalito hace esta, ¿cómo se dice? ese instinto materno. Y adopta a animalitos de otra especie que son bebés. Ahí sí. Uh -huh. Dice Oxlack: uh -huh. en el programa de Frank uh -huh. Cuesta, dicen, en Animal Planet. Uh -huh. sí, sí. sí, conozco ese de... Oh, ese es el del... Ese es el del animalito que... El, el, el que tú dices. Sí. Ah, yo, ok, yo pensé sí. que era el del de los changos que veneraban una piedra. Roberto nos mandó 25 pesos, dice en la Biblia viene sobre no adorar imágenes. Fíjense que qué buen comentario, porque me acordé de otra cosa, ahorita se los platico. Sí, sí, la Biblia dice que, que no te harás imagen eh, de nada de que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni etcétera, no puedes adorar a, a nada de estas representaciones. Eso es idolatría. En la Biblia lo llaman como idolatría. Adorar pues imágenes eh, y sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo ¿tú? sí pero mira, también, en, en, ahora que estaba lo del mundial comencé a platicar con mi compañero Chichas que lo de los juegos de, de caliente que es la quiniela o es de adivinar qué, qué equipo va a ganar y le metes dinero son las apuestas, ¿no? Entonces, yo estaba pensando y sigo pensando como en participar, pero también me acordé en la Biblia hay un versículo que dice que, que están prohibidos los juegos de azar, de azar. ¿verdad? Uh -huh. Y eso entraría como un juego de azar. Eso entraría como uh -huh. un juego de azar. Eh, por eso, digo, ¿está mal? ¿Está bien? ¿La gente que juega eh, caliente y que está en estos juegos de azar estarán cometiendo un pecado? Pues decir sí o decir no, pues no, no sé, porque pues yo respeto las opiniones de los demás, pero pues para mí sí es un juego de azar, obviamente pues no se puede adornar algo que se ve que es un juego de azar. Sí, pero ¿por qué? O sea, los juegos, el juego de azar, en la Biblia, está prohibido, dice, dice que es pecado, porque tiene que ver con lo maligno, ¿no? Tiene que ver con... Mm -hmm. Ganar con, dinero con, fácil. No, más bien con adivinar, y eso, eso de Adivinar. adivinar. Es como una, como un don maligno, como, como meterse a cosas oscuras. A ver, Alexa, ¿no está aprendida, verdad? Eh? No. <risa> a ver, Alexa le iba a preguntar que si eran mal los juegos de azar. Apostemos si me voy o no al infierno. Los juegos de cartas, no. El único pecado es el ser humano que hace daño al prójimo. Mejor azar la carne. En la Biblia también prohíben a las mujeres predicar, dice Jordi Niño Polilla. Aquí ah, qué bueno que ya se cambió el nombre a Jordi el Niño Polilla. <risa> la Biblia también prohíbe a las mujeres predicar. ¿No sabía eso? ¿En qué, en, en qué parte de la Biblia está, Jordi? Cuéntame. Dice, ¿saben en qué versículo está lo de juegos de azar? Eh, mira, ahorita, ahorita aquí, aquí lo busco rápidamente: juegos eh, de azar. O sea, que tú nunca has, no, has, hecho, bien, eh, has estado bien. en juegos de azar, cosas así. Pues, ¿sí sí. Que cada rato ando adivinando, por eso pienso que. Ah, ¿verdad que tú eres psíquico? Entonces, ¿Sí? no, pues entonces eres un pecado. Pues sí, es lo que estaba pensando. Eres <ríe> un pecado. ¿Por qué, están, por, por, ¿Por qué están prohibidos los juegos de azar? Dice: las apuestas son de no, no. O sea, Biblia. Prohibido a Axar, Biblia. Dice, ¿son pecados los juegos de azar? ¿Qué daño producen? Vamos a leer este texto. Dice... Adicción, yo creo que una adicción. Algunas personas piensan que los juegos de azar son una diversión inocente, mientras que otras creen que son un vicio peligroso. Hay algo de malo en jugar por dinero, lo que dice la gente, lo que dice la Biblia. Eh, mucha gente cree que los juegos de azar no hacen daño a nadie, siempre que se practiquen dentro de la ley. Las loterías organizadas por el gobierno incluso destinan parte del dinero a programas de ayuda social. Lo que dice la Biblia dice lo siguiente. La Biblia nos habla de los juegos de azar de manera directa, pero sí da consejos que nos ayudan a entender cómo los ve Dios. La razón de ser el juego es ganar dinero a costa de los demás y eso es incompatible con lo que Jesús dijo. Guárdense de toda suerte de codicia. En realidad la gente juega por codicia. Aunque las probabilidades de ganar son pocas, la industria del juego anuncia premios millonarios. El sueño de ser rico hace que la gente apueste grandes cantidades en los casinos. En lugar de, ayud en lugar de ayudar a las personas a evitar la codicia, el juego promueve el deseo por el dinero fácil, es como dijiste, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El objetivo del juego es egoísta, pues se trata de ganar el dinero que otros jugadores pierden. En cambio, la Biblia anima a que cada uno siga buscando no su propia ventaja, sino la de otras personas. Corintios 10.24, uno de los diez mandamientos es, no debes desear cosa alguna que pertenezca a tu semejante. Eh, en la Biblia también nos advierte que no veamos la suerte como una fuerza misteriosa que pueda darnos prosperidad. En el antiguo Israel hubo algunos que no tenían fe en Dios y empezaron a adorar al Dios de la buena suerte. ¿Y qué le pareció a Dios? Él dijo, siguieron haciendo lo que era malo a mis ojos y escogieron las cosas que no tuve deleite, que no tuve deleite. Es decir, ajá, como nuestro amigo que nos llamó y que nos, cantó, nos contó que hizo su propio ¿Sí? Dios. Su Dios de la suerte, lo mismo hicieron acá, por eso en la Biblia lo prohibían, los juegos de azar, porque comenzaban a crear dioses de la fortuna. Eh, <coughs> Debe de aquí por estar simplemente, o sea, eh, pero hay un versículo que dice que está prohibido los juegos de azar. Eclesiastes, un simple amador de la plata, no estarás es con plata, ni ningún amador de la riqueza con los ingresos. Y ahí cuando vas leyendo ahí dice el, el versículo de la Biblia. Aquí, mira. Bueno, eh, ¿qué dice Prohibidos 16, 13? Bueno, ah, que pues, Buen". ah, son nueve versículos de la Biblia sobre juegos de azar, mira. Eh, dice, y habiéndole crucificado se repartieron sus vestidos echando suertes. Cuando le crucificaron, ajá, exactamente, estaban haciendo juegos de azar cuando, cuando, sí, cuando Cristo lo estaban crucificando, los, eh, los soldados romanos estaban jugando a los dados. Uh -huh. eh, ajá, no suerte, pero que se atención porque le todos los demás. Dice Timoteo 6.10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extravían de la fe y se torturaron con muchos dolores. Bueno, uh -huh. este pero son se supone que es pecado los juegos de azar, porque estás eh, como adorando al, di al diablo, como adorando al dinero, ¿no? Y no será que se puede hacer una sola vez y ya no. Uno queda, uno queda adicto y, y, y uno lo puedes, lo sigue y lo sigue haciendo. Pero aquí, una, una vecesita que se haga, pues no creo que sea malo. Dice ¿No? aquí alguien, pero si la Biblia es creada por el hombre, no por Dios. Eh, dice, la Biblia es perfecta, no hay falla. La Biblia prohíbe comer cerdo, camarones, usar ropa de diferentes tejidos y cortarse las barbas, dice Sowen. Dice, la Biblia no te arrodillerás ante ninguna imagen, dice Andy Chávez. Eh, ajá. aquí hay que diferenciar también dos cosas que está en el antiguo testamento que es donde la mayoría de estas eh, Sowen, por ejemplo lo que dijo Sowen, está en el antiguo testamento y el nuevo testamento es donde aparece Jesús entonces la Biblia se divide en dos y, y casi siempre la gente que habla sobre leyes, sobre cosas perturbadoras de la Biblia es eh, en los primeros libros en los libros del antiguo testamento. antiguo testamento porque cuando viene Jesús y revoluciona el, la espiritualidad y la, la mente de las personas y todo esto pues habla de diferentes cosas y ya no hay como estas batallas eh, estas guerras estas conquistas estas eh, prohibiciones etcétera es diferente cuando aparece Jesús Uh -huh. Kukulcán está mal traducido y faltan libros dice Cuculcán. aquí dice alguien la Biblia en ningún versículo prohíbe los juegos de azar es perfecta, los que hacen bolas son los demás uh -huh. pero creo que de pronto una vez que se haga no pasa nada, ya, yo creo que es, es malo si se, si se toma como un vicio o sea que tengo la necesidad de seguir jugando y jugando y jugando yo creo que ya ahí sí si ya hay un problema como mental o cosas así, pero, por ejemplo, jugar así, eso que tú me dices, no lo veo tan mal. Si se juega, pues, para un mundial, bueno. Pero eso de ir a Las Vegas y gastarse todo el dinero y, y, y, y todas esas cosas en juegos de azar, yo creo que ya sí si se lleva a un extremo, como todo, es malo. Sí, sí, sí, porque... Eh, como tú mencionas, pues se pueden ir al extremo y las personas comienzan a apostar que su carro, que su casa. Que sí. las esposas, ¿no? Sí. ¿Tú apostarías a tu esposo? No. ¿En un juego no, de azar? No no, pues no. ¿No, verdad? No, no, claro. no. Dice no. la canción, este. <risa> ¿Cómo dice? No, y si ya uno le toca apostar el, el esposo es porque uno ya está bien en la última ya de de, de la, la, sí, ya no tiene uno dinero para nada ya tienen que apostar a la esposa no. la, de, la canción del Tabor dice este, bueno apuesta a su mujer en la canción del Tabor de los Tigres del Norte ¿Mm? y después este, dice que va por ella va por la mujer para entregársela dice, pero te la entrego muerta y después eh, le da un balazo a ella y él también se da un balazo Oh Dios! ¡Qué no, horrible! Está buena la canción del taúl, no, ¡qué buena! la letra! Dice Nuria, ¿Andrea te vas a quedar a vivir ahí con Oxlack? Dice... ¿Sí dice? Este, Nuria. Eso es privado y personal. Dice aquí Eus el ministro, como Facebook le doy plata por besar a tu novia que diatriba. No sé qué sea diatriba, pero... Este, sí, por dinero, hay algunos videos que se están haciendo muy populares, más de Hot Spanish, que está haciendo algunos videos sobre que le da dinero a las a las parejas porque se dejen besar o se besen con, con una amiga Así. o un amigo, ¿no? Uh -huh. Tenemos la llamada de nuestro buen amigo Facebook, vamos a recibirla, estamos a la medianoche, 12 con 7 horas, en el centro de la República Mexicana. Buenas noches, hermano, ¿cómo ¿Cómo estás? Mi hermano, ¿cómo están? Muy Buenas bien, y noches. ustedes, bonita playera, ¿eh? Gracias. Sí, de hecho, la canción que mencionas esa también es muy buena. Nomás que sí es medio triste. La de los Tigres, la del Taúr. La del Taúr. Sí, ya es que ha puesto a la esposa y sí, es todo eso, se la entrega ya muerta. Exacto. Este, pues. No, según... Lo pensó bien, ¿no? O sea, sí la apostó, la perdió. Dice, pero te la entrego <coughs> muerta. Sí, pues ahí ahí está, la apuesta era de entregártela, no dijimos si vivo o muerta, ¿no? Pero de hecho, la Biblia, según si sí dicen que el apostar, los pues, juegos de azar son pecados, y creo que también era como algo así como los deportes que ponían en riesgo la vida o actividades y todo esto también, según era pecado, ah, no sí. por qué. El, el andar de arriesgados. Andale. a vivir al extremo, ¿no? ¿A ti y dices? otra cosa, alguien me, perdón. Dime, dime, dime. Alguien mencionó algo de los rabinos de la comida y todo eso, que los cerdos, de hecho, también según eso son animales que tengan la pezuña partida, que son los que consideran como animales impuros, ¿no? Mm -hmm. Ah, o sea, los animales que uh -huh. tienen eso. la pezuña partida son animales impuros. Sí. Ajá, el cerdo creo que sí es, eh, y no recuerdo qué más. Pues quién, <risa> ¿quién tiene <risa> las pezuñas partidas, pues un cerdo, un jabalí. Uh -huh. La uh -huh. vaca tiene la sí. la, la, pasión pasión? No. ¿No? ¿No? la No, la vaca creo que la tiene como el caballo, ¿no? Toda, sí, sí. Y otra cosa, oh, agarren cualquier producto sí. de la cocina. No sé si has visto que atrás tienen como una K. Una K. Una K pequeña. Ajá. Ajá. Cualquier, cualquier alimento que agarres también, de hecho los judíos también se fijan mucho que el alimento que consumen tiene que tener eso porque le llaman kosher paref. Es una bendición que le dan los rabinos a ciertos alimentos. Ah, ¿sí? ¿Y tú cómo sabes sí. de, de esas costumbres israelitas? Pues, por religión, sé poquito de cada cosita, ¿no? Ah, sí. Okay. sí, me gusta mucho andar leyendo y viendo videos y todo eso. Entonces, eh, dice Kosher, mi amigo es judío. ¿Y qué es Kosher? Cosher pared, no recuerdo qué significa, uh -huh. pero sí es ese tipo de bendición que le dan los rabinos a los alimentos. O sea, que es con eso, es de que puedes comértela sin, sin albur, ¿no? Puedes comer de lo que, lo que sea, este porque están libre de cualquier cosa eh, impura. Según. ¿Cosher es como Kosher. Ándale, pero con él. Okay. es inclusivo es inclusivo okay. <risa> okay. <risa> el col colchard está bendecido por los rabinos. Ajá. dice yo he sí, visto he esa. cualquier cosa que agarras la cocina dice brujita que se ven, yo he visto esa ajá. palabra en la comida ajá sí, las no, etiquetas en la parte de atrás Daniela Alejandro no, no, dice marca. lo que es correcto o apropiado kosher. ¿Cómo ves, no sabía sí. que era eso interesante no sabía Mm. Aquí Juan Corazón de León dice: Kosher es una certificación, comida de calidad judía. Ajá, sí, es una certificación, una bendición, según sí. lo así. eso. A ver, vamos a ver. De hecho, sí, tomen, de hecho, la sal, eh, harinas, eh, cereales. De hecho, la mayoría de las cosas de las compañías son dueñas de judíos. Ah, no, eso no creo, el, que es, es como vino, tequila es. ¿Es un mezcal? ¿No crees que tenga kosher? Pues sirve, sirve para, para eso, pero con A. Para kosher. <risa> Aquí nos manda este, Catrina, la comandante, dice, kosher significa adecuado, apto, lo bendice el rabino y, por ejemplo, al matar la vaca, lo hace de manera en el que el animal no sufra, soy judía. Exactamente. Oh, ah, mira, bueno. eso ya sí. Ya es lo, lo, que, lo, que oh, sabe. lo que hace de manera... Yo nunca había dado cuenta de, ¿de un producto, ¿Tenemos algo? ¿Hay No tenemos Nunca me había dado cuenta. Sí, de eso. agarran casi, casi la mayoría de las cosas. Traen una pequeña caja como en un círculo. Sí, sí, sí, dice algo así como Kosher okay. parel, Pero es Kosher salsa no sé Vamos a ver. Dice la mera mera salsa picante. La mera mera botanera, 100%. Eh, <coughs> esa creo que. No recuerdo si no lo trae esa. Dice mega. Eh, ¿No? No, no, sé. Los, los rabinos aquí no, no la salsa no. Si sí, quieres ir por uh, sal, si tienes sal, sal o harinas, casi siempre traen la harina, siempre lo he visto en cereales. Búscale la sal aquí. A ver. Sal, elefante, sal natural de mesa, sal yodatada, fluororada Trae una pequeña acá en un círculo. Una acá en un círculo. Hay una R con un círculo. Ah, no, pero eso es de registrado. <risa> es de registrado por los judíos, ¿no? Eso es marca registrada. Pues no. Aquí, aquí como que no hay. Él dice, Catrina, en los últimos años el alimento kosher se encuentra con más facilidad. Ajá. O sea, ¿eh, eh, eh, ¿esos alimentos son de, de judíos o en cualquier <risa> alimento com común? No. Es lo que pueden consumir los judíos, pues, de que ah. son uh, adecuados para ellos, que no tienen nada, de por ejemplo, de cerdo o algún derivado. Ah, ya, mira, Juan Corazón dice, el aceite 1, 2, 3, eso tiene normas kosher. Ajá, de hecho yo tenía un, uh, bueno, la verdad, era un conocido, era un judío, y una vez le dije, oye, y este, si le dices a tus, a tus sacerdotes que vayan a bendecir las tortas de jamón, no, se enojó, me dejó de hablar. Sí, bueno, pues es que ese tipo de... Ya no sabemos si es un insulto o no es si insulto, si se si puede bromear o no se puede bromear con eso. Los chicharrones, los taquitos de carnitas también deberían de ponerme acá. Se pierden de mucho. O sea, entonces, si no, no comen cerdo los, los judíos, no comen cerdo. Nada, nada, nada que les llaman, creo que animales impuros, algo así, no recuerdo muy bien. Okay. En ambas. Interesante, ese, interesante esa mención de animal, voy a buscar aquí, eh, animales impuros, a ver, animales, va a aparecer una foto mía puros. ahí ¿no? del, del Face, animales impuros según la Biblia, dice, se, conere, se considera impuro el camello, el conejo, el conejo, la liebre y el cerdo, el conejo también, o el conejo no sabía, ¿eh? el conejo no sabía, dice, todos aquellos con almohadillas en manos y pies, tales como la mayoría de los carnívoros, el camello, uh -huh. el conejo, la liebre y el cerdo, uh -huh. no, pues, el, el conejo no sabía, fíjate, dice, ¿qué dice? La gato? Uh -huh. dice, todo lo que anda sobre el vientre y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación, no os hagáis abominables con ningún animal que se arrastran ni os coméis con ellos para que no seáis impuros por ellos. Bueno, ahí está. ¿Cómo, cómo comió un cordero? ¿Cómo comió un cordero? <risa> bueno, interesante mi amigo Facebook que nos hablaste ahora sobre el kosher, uh -huh. que yo no uh -huh. desconocía, hoy aprendí algo nuevo. Interesante, sí. Bueno, mis hermanos, nomás para molestarlos un rato y darles esos datitos. Gracias, mi hermano. Te mandamos un abrazote hasta Tijuana. Gracias. Salve, hermano. Gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye, bye. bye. Interesante. No sabía eso. Eh, mira, dice Daniel Alejandro. Eso es interesante lo que dice Alejandro. Dice, llamas y las alpacas tampoco. No sé si esté preguntando o esté afirmando, pero en la Biblia no habla sobre llamas uh -huh. o alpacas, porque es un animal que no conocían. No, no. Las llamas y las alpacas están en la zona andina, en América. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Uh -huh. ¿Qué pasa uh -huh. ahí? Hola, buenas noches, ¿quién habla? Yo, ¿cómo andan por allá? Muy bien, muchas gracias, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ah, pues, Mínimo, este me ha limpiado de que obviamente lo que prematuramente habían uh, informado hace semanas, que bueno, no sé si era una exageración o de plano, porque el misil que aventaron los corredores de norte cayó en el mar, o bueno, etcétera, etcétera, pero mínimo, este nos de que tenemos un poco de tiempo extra, lo tenemos y hay que aprovecharlo, pero este. Um, Oh, ya entran, obviamente no vengo a contar una historia de terror por ahora, sino para revisar un par de cosas eh, que, ya no más para confirmar que desgraciadamente por falta de presupuesto no podrás venir a, a Baja California más adelante en la semana todavía estoy pensándolo todavía estoy no, pensando en veremos uh -huh. o sea, no, mañana, mañana tengo bien, que decidirme pero... mañana tengo que decidirme en la mañana entonces no sé qué, qué decidir. No, no, mejor, si quieres mejor pospon tu decisión de aquí hasta el jueves, porque eh, es que por, a, por acá eh, es que va a llover mucho mañana y el miércoles aquí entre las Californias, así que pues no creo que sea buena idea este... Uh, siquiera uh -huh. hacer el si no es en un evento en un lugar con, eh, para convenciones techado no creo que sea buena idea hacer una especie de convención uh -huh. al aire libre en medio de la lluvia este de, no si es un eso es un teatro donde se va a realizar el Ufo Fest ah, ah sí bueno está bien pero bueno según este según este ah, perdón por medio auto uh, trabarme pero bueno, bueno, no lo digo solo por el, el Ufo Fest, sino porque obviamente las, obviamente las calles son resbalosas, no es fácil, man. Eh, se tiene que manejar con mucha cautela y muchos saltos en las, en los caminos con curvas, obviamente si vas de más. Bueno, tú eh, pues, ya supongo, lo sabes mejor que yo que, obviamente es? que no o tres eh, al man dejar el auto se te voltea y ocurren accidentes ocurren en demasía. no no no no no no yo no voy a manejar no hay problema tampoco bueno y también por mis eh, no solo pregunto por eso sino porque este que obviamente ya sé como no recuerdo cuántas semanas que había aceptado el reto de, a, pa, de recorrer juntos la carretera de la rumorosa, pero obviamente quisiera hacerlo, pero no en el, mientras esté lloviendo, porque obviamente a oscuras y lloviendo por, con el camino más, con el obvio peligro latente de que se nos voltee el, el auto, pues eso sí no le entro, no, no, eso sí era una gigante irresponsabilidad y no, eh, no me gustaría ponerme ninguna de nuestras vidas en riesgo. Exacto, exacto, exacto. Hay que ser mm. responsables. Hay que manejar sin tomar. Bueno, no manejar sin tomar, sino que eh, so, a menos que sea una eh, ser, seria emergencia, no, mejor no es mejor, no es recomendable manejar en la lluvia. Sí, claro, no, no, no. Bueno, bueno obviamente, si, si, si no, si apenas tienes presupuesto, supongo que no tienes presupuesto. Pues, pues, este, tampoco, este, no creo que podría venir a Andrea ni la doctora Bidi pues, bueno. Bueno, otra vez con triste resignación, pues, me, esper me esperaría un poco de tiempo. Y además, este, te iba a intentar convencer a que me acompañaras hasta mi querida Tierra mexicana y porque te iba a conseguir una entrevista para el noticiero del Canal 66 de allá con el locutor Francisco Javier García Villanueva. Ajá, ¿qué con el señor? Ah, ah, bueno, es el locutor de noticias del noticiero de de 8 a 10 de la noche y supongo que se podías hablar de, obviamente, de, la, de las apariciones de OVNIs que ya de plano se están apareciendo en la Ciudad de México, Cali a plena luz del día. Oh. Desgraciadamente no tengo el material o eh, con la excepción de lo que reporta Jaime Maussan en su show de los domingos. Ok, ok, sí, eh, yo creo que ahora en el evento de Tecate va a hablar, Johanan Díaz está allá precisamente, entonces él me parece que tiene la información de lo que sucede en Baja California con respecto a los ovnis, así que sería interesante ver su conferencia, pero vamos a ver, mañana me voy a decidir si voy o no voy. No, no, repito, mejor como va a llover esto mañana y pasado, mejor pospon la decisión hasta el jueves. Este, no hay, es que, no mi hay prisa. Además, como te dije, voy a cumplir mi palabra y voy a, y aunque no creo que se llegue mucha ayuda, pero voy a intentar darte difu, difusión para que te lleguen un poco, que te tengas presupuesto para, bueno, para poder venir para acá y quedarte, si no, cuatro días, aunque sea dos. O, bueno, no sé si tres, pero mínimo dos. Ah, bueno, algo, ¿Sí? algo así vamos a, a tratar de hacer. A ver, espera, ¿no? ya estoy. Claro ya trae, es no, yeah. mismo, no sé, hay este, ahí puedo que yeah. no sé conseguir uno de mis amigos de, ¿Cómo, okay? de que, te, que te puedan dar posada. Sí, ya me, me, se me lenguó la traba también, como, como a ti. Eso <risa> se pega. ¿Sí? Um. Bueno, está bien, este espera. Repito, obviamente, no te deja mejor para dos días más, nomás que pase la lluvia y entonces, ya para el jueves, nos dices definitivamente si tienes para acá o de plano, no se va a poder. Yo te voy a ayudar como pueda. Gracias, mi hermano. Te mando un abrazote y gracias por la llamada también. Bueno, nomás te llamaba para revisar el itinerario. Hasta de buenas noches. Buenas noches. Bye, buenas noches. Bye, Andrea. Bye solo dijo bien buenas noches, fue lo más claro que pudo, lo que pudo decir de nuestro amigo esta noche, el buenas noches, fue lo único que sí le entendimos sin que se trabara, eh, vamos a tener aquí en el chat de Whatsapp, pues, eh, ¿qué tenemos de Whatsapp?, evidencias y cosas de esas, ¿verdad?, es que estábamos hablando de otras, de otras situaciones, y nuestro amigo vino como que se me pegó lo los <risa> Ya se te pegó, ya estás todo. <risa> que no llamen, no ya ven con, con alguna forma de hablar, porque a mí se me pega. Y ahora. Y ahora hablas enredado. Ahora ya hablo enredado. Pues sí, mira, mira mensajitos del WhatsApp. Vamos a leer mensajitos del WhatsApp. Ahora solo, hablemos hoy sí hablaremos de vampiros. De vampiros. <ríe> Nos quedamos con las ganas, sabes. No, no hablamos de vampiros ni nada. Bien, vamos a ver qué tenemos aquí en el WhatsApp. Aquí vamos a abrir WhatsApp. Y dice, tengo video, pero no el audio. Así dice. Dice, hola, buenas noches. hoy soy. El sábado grabé a la llorona. Quisiera contar mi anécdota. Saludos, saludos de Veracruz. Tengo el video, pero el audio. Vamos a llamarlo por teléfono. Vamos a llamarlo, por si él no se anima, pues nosotros sí le llamamos. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? Ya te estabas durmiendo. Bueno. ¿Ya te estabas durmiendo, mi hermano? Hola, hola. No te oye. Sí, me oye, ¿no? Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. hola. No. Ahí. Ah, sí, Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Eh? No. Bueno. Aquí estamos, hermano. Ah. A ver, platícame que escuchaste a la llorona, la grabaste. ¿Cómo fue eso? Sí, corta. ¿Se corta, corta la llamada? Sí. Bueno, es que yo antes de, de dormir, yo puedo Uy, se corta la llamada. Vamos a ver si. Llámale otra vez. A ver si. Vamos a ver si entra otra vez la llamada. Ah, mira, aquí nos mandaron del alimento coche. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a llamarle nuevamente a nuestro amigo para ver si se escucha bien. Su relato, estamos en Relatos Oscuros. ¿Sí? Buenas noches. Sí, se sí. Hola, buenas noches. A ver, ya cuéntame a ver si se escucha mejor. Sí, hermano. A ver, cuéntame. Sí, este, bueno, yo antes de dormir oro todas las noches. Ajá. Entonces, este, terminé de orar y decidí, bueno, acostarme a dormir. Sí eran eran bueno no era muy noche, eran once veinte, once y media de la noche y este, yo escuchaba que los perros empezaban a ladrar, ¿Sí? a ladrar y a ladrar. Entonces yo vengo y este, y pues la verdad sí me, me, sacó de onda. Y entonces este empecé a escuchar lamentos y lamentos, y pues yo también por, bueno atrás tengo unas vecinas que hacen fiestas y, y todo, uh -huh. y yo pensé que eran ellas sino que vengo y este, pero se escuchaba horrible. Ya en una de esas soltó un grito más, más grande y la verdad sí me asustó mucho. ¿Cómo se escuchaba en un principio? Se escuchaban este de lejos, este, se escuchaba despacio. ¿Pero cómo, ¿Pero cómo era el sonido? ¿Cómo hacía? Así, Ay, algo así. <risa> ok. Eh, eso se escuchaba a lo lejos y después. Y después, este, este, bueno, saqué mi celular y, y empecé a grabar, pero volteé mi celular boca abajo para que no se viera la luz del celular, porque la verdad sí tenía miedo. Ok, ¿y cómo se escuchaba después? Y ya después, este, sí se escuchaba, la verdad, muy feo. ¿Cómo hacía? Era como, este... Ahí no sabría, explicar ah, pues hazle, que, hazle ¿no? Si, si no puedo explicar, hazle para que <risa> otra vez, mira, te mando un video para que lo cheques. Ah, ok. Ahí se escucha, sí, ok. Este yo, al principio del video se escucha. Ya después este escucha poquito y de ahí yo hablo. Después a lo, a, a lo que es el minuto 50, sí. se escucha más puro. Ok, ¿eso cuándo fue y dónde fue? El sábado en San Rafael, Veracruz. Ah, San Rafael, Veracruz, a ver, vamos a ver, estás... Eh, no, todavía no nos llega el, el, el videíto. Pero nos puedes decir mientras, o sea, que tú le hagas el sonido mientras tanto. ¿Cómo era el sonido? A ver otra vez porque se trabó ¡Ay! Pero no decía como ¡Ay, mis hijos! o algo así No, no, nada de si eso Solo decía ¡Ay! Es decir, eran puros lamentos Puros lamentos pero ese lamento era como que se había golpeado, como la habían pegado, como si estuviera sufriendo, ¿cómo se escuchaba? Como si estuviera sufriendo. Sufriendo. Porque yo, yo fueron tres minutos que la estaba escuchando y después este, grabé cinco minutos. Uh -huh. Y de esos cinco minutos se escuchan como cuatro partes, cuatro momentos. Y de los cuatro hace ¡ay! Sí, así, pero eran a tu hermano, que era al principio del video, luego a los 50 minutos, a los 50 segundos, y así salteado. ¿Y qué, no saliste a ver qué era, o a ver por dónde venía el sonido? No, hermano, la verdad no. Y... De eh, le marqué a mi, bueno, mi mamá viva arriba, en el segundo punto, y me dijo que también había escuchado. O sea, que andaba en la calle... Y después todos los perros dejaron de ladrar. Ni un perro se oía. Todos mis seguro tienen perros y todos se callaron. Ok. Y nada más fue una noche, ¿no? Las siguientes noches no se escuchó. No. No, nada más fue el sábado. A ver, vamos a ver. Ya me mandaste aquí el video. Vamos a ponerlo para que Pero, lo escuche. Bueno, yo lo escucho, o bueno, con audífonos se escucha un poquito mejor. A ver, vamos, Ya le bajé a la música. Vamos a ver si se puede escuchar. Y al minuto 50, al segundo 50. Ahí ¿Eh? sí se escuchó, ¿no? Hasta este digo... Lo... Así hizo? se hizo. Pero se escuchó empezaron Ahí va al segundo segundo. mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. O sea, al principio se escuchó y luego minuto o en minutos el segundo 50 y nada más. Sí, y otras partes, pero no me acuerdo muy bien en tener... cinco minutos. Voy a tener que descargar este video y lo voy a tener que... Este... ¿Le, le subes el audio de fondo. Sí, el audio de fondo. Y le bajas al audio de él y le quitas el ruido y listo. Ahí, ya. Puedo escuchar bien. En un minuto Bueno, yo, yo me pego el celular en los, en los oídos o sí. me pongo unos audífonos y se escucha muy clarito. Me voy a poner otra vez al principio para que la gente escuche cómo decía. ¡Ah! Algo así lo hace, ¿no? Ahí, ahí pisaron a la llorona, más bien. ¿Vale? Vamos a ver. escuchaste? Uh -huh. Sí, sí se se hizo, sin hizo. Sí. A ver, hazle como, hazle, imítanos como lo hizo. ¡Ay! Pero así con <ríe> dolor, no sé. ¿Sí? Algo así, exacto, con mucho dolor. Le vamos, bueno, ¿Eh? voy a tener pero que descargar. Voy a tener que descargar el video. Le voy a subir todo el audio varias veces hasta que podamos escucharlo mejor. Porque si se escucha así, como tú dices, como que este. Está sufriendo mucho, ¿no? Sí, bastante. La, la verdad sí me saqué de onda. Muy bien, mi hermano. Bueno, te agradezco que nos hayas llamado y mandado esta eh, evidencia. Eh, ahorita no puedo editarlo porque estamos este, en el programa en vivo, pero ¿Mm? seguro mañana ya lo tengo y podemos escucharlo. Iniciamos el programa con esto, Está con bien. el sonido de la llorona. ¿Qué te parece? Ok, muchas gracias, eh. A ti, mi hermano, por mandarnos esta evidencia y por contestar el teléfono. ¿Estabas viendo el programa? Sí, sí. Ok, ahí estamos. Un abrazo. Bye. Sí, pero muchas gracias, cuídense mucho. ¿Cómo? ¿Cómo es tu grito de la llorona? ¡Ay, ay! Ahí le pisaron un pie a la llorona, pobrecita. ¿Sí ahí sí, sí le lloró, ahí sí le dolió el pie. Sí se escuchó, ¿Sí se escuchó. <risa> otra vez, otra vez. Ya, no es permés <risa> A ver, vamos a ver qué tenemos. A... Ah, tenemos una llamada telefónica. Vamos a contestar. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenos días. Soy Nuria. Te desde España. Ah, desde España. ¿Cómo te llamas? Nuria. Nuria, ¿cómo estás, Nuria? Bienvenida. ¿Qué hora es sí. en España? Pues ahora mismo las 7.34. Muy temprano. Eh, estamos en un programa paranormal. Sí. Nuria, ¿qué nos quieres platicar? No sé. A ver, quiero contar una historia que me pasó hace unos años. Sí. Eh, yo hace unos años trabajaba en el tema de la inmobiliaria, o sea, vendiendo casas. Sí. Más sencillo. Entonces, eh, un día mi compañera me dice, me han dicho que hay una casa en venta en La Plana. Tenemos que ir a buscarla. Sí. Y vale, pues luego vamos. Y a la tarde. Cuando llegamos a la oficina, decíamos, vamos a ver si la vemos. Vale, cogimos el coche, nos fuimos y la encontramos. Entonces llegamos y estaba el parking, bueno, el garaje, no sé cómo lo entenderéis vosotros. Sí. Estaba abierta la puerta y nos asomamos y había un matrimonio mayor de casi 70 años. Sí, prácticamente 70 años. Sí. Y desde fuera, desde fuera le decimos, hola, buenas tardes. Y nos miran y decimos, nos han dicho que tienen ustedes la casa de venta, ¿es verdad? Sí, sí. Y entonces, <coughs> perdón, se la estoy levantando. Y entonces le, le digo, más que nada él, mi compañero no habló, hablaba yo. Y le digo, pues espera a ver si quiere que nosotros desde la nuestra inmobiliaria, si quiere que miramos a ver si se ha podido vender. Ah, sí, sí, pasar, pasar. Vale, entonces pasamos a través del garaje y mmm, subimos al comedor o al salón, como veáis. Ya solamente de entrar era todo flores. Todo, todo, todo. Pero no. flores exagerado. Todo, la, todo el salón llenísimo de flores. Ok. Me llamó la atención. Yo soy sensitiva de nacimiento. Lo que pasa es que no, no me gusta, porque es que no sé qué hacer. Entonces es algo de que lo tengo como apartado de, de mi cerebro y si oigo o veo algo, miro para otro lado y se acabó. No quiero, porque no sé qué hacer, es que no sé. Bueno, pues entramos y me llamó mucho la atención de ver todo el salón lleno de, de macetas, de, o sea, plantas con flores. Sí. Todo, todo lleno. Y bueno, yo lo único que hice pues nada, tomar medidas con la vista, el comedor mide tantos metros, mirar las puertas, lo que se hace, ¿no? Las puertas de gas, las ventanas de aluminio, tal. Y, y la señora se me hacía que, que sonreír mucho, pero mucho. Y, y me, me llamaba mucho la atención eh, tanto, tanto sonreírnos. Bueno, Subimos las escaleras, y a subir. Yo ya me vi en las escaleras, no recuerdo bien qué había arriba, que me llamó mucho la atención. No te puedo, no recuerdo qué fue, pero me llamó mucho la atención. Pero bueno, yo seguía andando. Llegamos a una habitación y no había muebles. Ya había en la pared colgado unos 200 o 300 rosarios. Ok. Pero que yo me quedé yo un poco Uy, ¿qué decir? bueno, yo no dije nada la siguiente habitación igual había en la pared colgado como una barra o, o no sé, como que es un alambre no sé y colgados, ya te digo 200 o 300 rosarios Uy. una cosa exagerada sí. o sea, yo otra vez vuelvo a mirar a ver, creo que boca. Qué mañana. Otra vez vuelvo a mirar. Sí. Claro, me llama la atención tan, tantos rosarios. Pero yo, como iba a mi trabajo, yo no le dije nada. Sí. Entonces entramos en otra habitación y había una camilla. También habían rosarios, flores, yo no sé, era. Ahora yo no lo recuerdo, esto hace ya muchos años. Sí. pero era, era todo muy raro no era una habitación con una cama, un armario lo normal, ¿no? era todo rosario por todos los sitios pero bueno, yo callada y la señora cuando hacía que sonreír y nos, nos hablaba pero, ¿sabes? con la sonrisa ahí riendo sí. como, no sé parecía que nos conocía de toda la vida la señora y y ya terminamos, bajamos para abajo y ahí ya me empecé a encontrar mal. Yo trabajaba para una inmobiliaria en que representaba que teníamos que ir muy bien vestidos, todo correcto, una educación excesiva, era así la inmobiliaria y, y bueno, pues bueno, yo tampoco voy a lo bestia, ¿no? Bueno, y empiezo, empieza a hablarnos y dicen, ¿qué os parece la casa qué tal? Y bien, bien, yo empecé a perder fuerza y cada vez más y más empecé a marearme hasta que llegó un punto de que le tuve que decir a la señora, me puedo sentar. Ajá. Cosa que en el trabajo, pues, en un, en, no puedes ir a una casa y decir es que me desconsentar. No, no queda bien. Pero es que me caía y le digo, me puedo sentar. Sí, sí, sí, siéntate, siéntate. Sí, sí, sí. Y le digo, ¿me puede traer un vaso de agua, por favor? Y la señora, sí, sí, sí. Y el mayor sonreía, pero no hablaba en Madrid. Me trae el vaso de agua, me lo bebo. Y es que ya no podía seguir hablando. Yo tenía que decirle que me tenían que firmar un papel, una autorización de venta. Sí. A, a, a nuestra inmobiliaria, ¿no? Y lo que me costó de decirlo. No podía hablar. Ok. Y yo, claro, unas palabras lentas, mire es que, hablando de espacio, La podía, tiene que firmar una autorización de venta y la señora. Sí, pero yo creo es que esa cara no la olvidaré nunca. Esa sonrisa no sé, la quitó de la cara. Okay. Y bueno, ya firmó la autorización de venta y ya, bueno, pues nada, nos vamos. Yo iba ya, no podía andar. Salimos y, y la sonrisa de la señora, esa cara no la olvidaré nunca con tanto, tanta sonrisa, tanto, tanto, era exagerado. Y cuando salimos me dice mi compañera, ¿qué te ha pasado? Digo, ¿qué que me ha pasado? Digo, no, no sé, toma ya desde del coche y llévalo tú porque no puedes ni mí conducir. sí Y digo yo no sé qué me ha pasado ahí dentro. Dice, pero ¿cómo? Si no podías hablar, me decía, ¿y cómo que te has sentado, has pedido agua? Digo, que me caí al suelo... Y a la semana siguiente me dice mi compañera, ¿te acuerdas aquella casa que te pusiste tan mala? Y digo, no me la recuerdes. Y me dice, son unos santeros. Oh. Y digo, ¿santeros? ¿Qué es lo No sé, digo, con razón tanto rosario. Digo, y, ¿y qué me hicieron a mí? Me estaban absorbiendo toda la energía. Sí. Fue... Fue algo rarísimo yo al día de hoy, todavía no sé qué me pasó. Ok, o sea, como pues que no sé. ese lugar le absorbió la energía, por eso se sintió mal. Pues tuvo que ser eso, porque yo fui normal, mmm, con la sonrisa, claro, del cliente, pero es que casi salgo en ambulancia. ¡Ay, qué mala me puse, madre mía! Y, y pues fue eso. Luego me lo dijo mi compañera, y dice, pues era una casa de unos santeros. Y yo digo, Santeros, yo no vuelvo a esa casa, vamos, nunca. Y así fue, yo jamás le dije a nadie que llamaban preguntando por una casa, yo jamás dije de esa casa a nadie, la podría haber vendido. Sí. No, no, no, no, porque me hubiera tocado volver a ir, y entonces ya sí que me voy a enamorar de esa casa. No, no, no. Pero bueno, esa fue la de tonta que me pasó y, y bueno, digo, voy a recordar yeah. ahora. Yo voy a llamar y lo voy a contar. Qué interesante y esa bueno, pues, casa. Eh, la gente que vivía ahí no, no supo quién vivía ahí, quién la habitaba. Vivían ellos el matrimonio mayor. El matrimonio que, mayor. Sí, o sea, sí que tenían una camilla en una habitación, que era muy pequeña la habitación. No sé qué harían en la camilla. La señora dijo, no es que hacemos sí. masajes. Pero vamos a ver, masajes... Si aquella casa estaba llena de rosarios, yo no sé de dónde salían tantos rosarios, uy. pero colgados, todos colgados en la pared, sí. en una cuerda, 200, 300 rosarios, uy. que no sé por qué tantos, no sé, que no entiendo por qué tantos. Y luego en la otra habitación lo mismo, otra cuerda en la pared, 200, 300 rosarios, y yo, uy, ¿y qué? Es? Pero, no sé. Yo todo, a ver, yo solamente viendo a la señora, su sonrisa no me gustaba, okay. porque pues es era una sonrisa y unos ojos penetrantes que yo la miraba, pero no quería mirarla, yo decía pensando, yo, ¿qué le pasa a esa mujer? Pero, pero bueno, le digo, salí que, que, que no, no podía ni andar. Que fue horrible. Sí. Ya te digo, le dije a mi, a mi compañera, ¿Qué? le di las llaves del coche y le dije, toma, llévalo tú, que yo no puedo ni conducir. Y ella me decía, ¿pero qué te ha pasado? Si ¿Sí que estaba blanca. Y yo, y no sé lo que me ha pasado. Pero tú lo has visto, qué cosa más rara, tanto los con colgados. dos. Mi compañera ¿no? dijo, sí, era, era muy rara esa casa. Y esa señora, como la no miraba no se creía. Uy, y se reía? Uy, daba y, miedo y, la viejita. Era un poco... A ella no le pasó nada, pero a mí. Pero daba miedo a la viejita su, su sonrisa. Sí, te intimidaba. Porque no era una sonrisa que hables y, y sonrías diciendo alguna frase. No, es que la sonrisa era permanente. En su cara mirándome. Sí. Con esa sonrisa, yo intentaba mirar a otro lado. <risa> no sé. Qué incómodo, ¿no? ¿no? Claro, yo me sentía incómoda porque yo decía, ¿por qué me está mirando tanto? Y se está riendo. No lo entendía. Ok. Y luego, pues eso. Pues ya la semana me lo dijo mi compañera. Ay, ya era de unos Digo, oh, qué bien. Digo, casi me matan. Y quedó así, ya no. No se volvió a hablar más del tema, pero, pero fue lo pasé muy mal, muy mal. Esa palijita bueno, de, y... de viejitos extraños. Pues yo no sé lo que harían, pero <risa> normales, no normal, eran, porque así me matan a mí. <risa> Madre mía, qué mal, qué mal. Muy bien. Blanca, sentada ahí, no podía, no me salía la voz, no podía hablar, <risa> tenerse el papel así como el tirado en la mesa y afirme eso o sea, este fue horrible pero bueno es una anécdota simplemente que, que he llamado pues bueno su relato oscuro verdad Nuria sí más bien sí muy bien bueno le mandamos un abrazo hasta España gracias por vernos tan temprano a, allá en Europa y bueno, si tiene sí. algunas otras historias de España, estaría bueno que en alguna otra ocasión nos platicara. Vale, vale. lo que pasa es que es muy difícil que os en directo como ahora. Yo os veo por la mañana cuando me levanto, yo por lo primero que hago es buscarlo y lo pongo el programa. Okay. Pero creo que es la tercera vez que os veo en directo. Ah, pues claro, okay. la diferencia de hora es mucha. Claro. Pero bueno, bueno si, si ya el si entonces ya contaré alguna otra cosa. Perfectísimo. ¿Vale? Mm -hmm. Muchas gracias, un pues saludo. Nada, muchas gracias. Bye. Muchas gracias por irme. Adiós. Bye. Ice Ghost in the Wall, dice vampiros energéticos. Esa parejita de, de ancianos que ya nos platicó. Me la imaginé. Cuando me cuentan sus historias, me las voy imaginando. Ustedes pensarán que estoy como en el limbo mientras le platican las historias. No. Me, me las voy imaginando. Y sí me dio como miedo a los viejitos. Imagínate los dos viejitos. Bueno, era una viejita sonriente. Pero que los dos viejitos estuvieran sonrientes todo el tiempo. Y, y llenos de rosarios. Y llenos de rosarios. ¿no? O sea, ¿de quién se estaban protegiendo uh -huh. para tantos rosarios? Sí. ¿Quién habla? Buenas noches. Sí, bueno. ¿Me puedes bajar a tu transmisión para que nos escuches solo por el teléfono? Sí, buenas noches. Bueno, antes de que continuemos, ahí Francis me pregunta quién, quién va a ganar el mundial. Desde una vez se los, voy, se los voy a decir: Alemania. Alemania va a ganar el mundial, así que ya. Sí, estoy de acuerdo. <ríe> Muy bien, mi hermano. Ahora sí, ¿quién habla? ¿De dónde nos hablas? ¿Qué nos quieres platicar? Soy José y te hablo de Campeche. José, saludos hasta Campeche. ¿Desde qué parte de Campeche? El Lerma, Campeche. El Lerma sí Lerma es viene siendo ya una colonia de la ciudad de Campeche ah de Campeche Campeche muy bien mi hermano Campeche. Pues, bienvenido platícanos no pues es una experiencia que me pasó cuando era pues menor de edad ¿no? era monaguillo acompañaba a un sacerdote éramos tres tres monaguillos y el sacerdote y la secretaria de la parroquia, okay. entonces todas las noches este, misionábamos en los pueblos, ah, okay. donde hay poca luz, okay. este, así se llama, una así ocasión, se dice, estaba... Mi, misionar, misionero, es misionamos, ¿es qué? Sí, es como es una parroquia que pues está a las afueras Ajá. de la ciudad, pues son pueblos que a veces son, son terrenos de terraza, son carreteras de terracería. Ajá. Y entonces hay que internarse, por decir, en el, en el monte para llegar. Por eso se le llama misiones. Ah, ok, ok. Entonces, una noche ya, recuerdan como las 10, y estábamos de regreso a nuestras casas. Y veníamos en una camioneta de esa rama. Sí eran de, de dos puertas, no sé si se acuerdan de esas ran de dos puertas. Ok. Con blan, blanco, y, blanco y gris, eran, la, eran las camionetas. Entonces, hasta que el sacerdote le murmuró a la, a la secretaria que se pusiera a rezar, porque como yo era el más grande de los monaguillos, yo era me di cuenta no estaban murmurando. Entonces, y dijo la secretaria, vamos a hacer el Santo Rosario. Sí. Este, eh, y nos pusimos a hacer el Santo Rosario, pero yo me quedé inquieto. Entonces, yo volteé, como iba de la parte del, del, del chofer, de la parte de atrás. Yo miré y vi que venía detrás de la camioneta, corrieron una mujer. Uh -huh. A la velocidad de la camioneta. Mm. Que sería 80 kilómetros por hora. Era de noche. Y esa mujer era la mujer estaba desnuda Uy. con el cabello largo. Era de y noche. Es muy común. Estos, perdón. Era de noche cuando vieron eso. Sí, eran como las 10 de la noche ya. Entonces iban ustedes en la camioneta y por el retrovisor vieron a esta mujer que corría a la misma velocidad al lado de la camioneta. Exacto. Sí, el sacerdote fue el primero que lo vio y, y, y le comunicó a la secretaria y la secretaria lo vio a través del retrovisor central. Ok. ¿Y qué hicieron? Y ya yo después, ¿ah? ¿Qué hicieron? No fue como nos que pens a, No pensaron como que era puso alguien. No a rezar que... el rosario. Ok. Nos pero... pusieron a hacer el rosario. Pero, Pero yo inquieto miré hacia atrás sí. y, y pude ver a la mujer corriendo. Okay. Corriendo a la velocidad de, de, de, de la camioneta. Y esos esos poblados de allá, que es ese Hijo Jack, Hall, Santa Cruz, San Fernando, se cuentan muchas historias de espantos. Sí. Pero yo nunca creí a ver, creí, creí ver un, una una manifestación así. Oye, pero Nunca me lo esperaba, ¿no? ¿No pensaron que era una mujer que estaba en, en problemas? ¿Y ustedes pensaron que era un fantasma y, y rezaron el rosario? No, porque venía a la velocidad de la camioneta. Oh, ¡La ¡Madre, qué, qué miedo! Y la camioneta venía a 80 kilómetros mínimo. ¿Y cómo fue que se la evadieron? ¿Cómo fue que se perdió ella? Ya de repente con el con el transcurrir del Santo Rosario, uh -huh. ya se perdió. Dejamos no, de verla. ¡Qué miedo! Uh -huh. O sea que si se detenían, la, los alcanzaba la mujer esta. Sí, sí, venía pegada a la, a la, a la, a la, de la rueda de atrás, ya prácticamente. Ah, ¡Madre! Uh -huh. ¿Y qué, cómo era la cara? ¿Le vieron la cara? Sí, era un, como una persona ya de edad, muy avanzada. Ah. Como una anciana, no. Oye, eso sí, sí. está escalofriante ver algo así. ¿Tú qué sentiste? te dio un miedo? Sí. sí, sí, me dio miedo. No. De hecho, yo yo soy uno de los que miraron hacia atrás. Bueno, de cinco que éramos, tres lo vimos. Los niños, pues, los más pequeños, pues, no tenían miedo de mirar. Uy, no. Y ya, este... Y ya fue algo, pues, que no... Fue una de las cosas que nos pasaron, porque esos pueblos están muy muy llenos de espiritismo y, y hay muchos ciertos espiritistas por ese lugar. Bueno, ¿y no, ¿no has mucho. vuelto a pasar por ese sitio? Sí, seguimos yendo, porque fue una de las noches que nos tocaba misionar, sobre todo los miércoles, los sábados y los domingos. ¿Pero ya no, no hablaron con alguien de la gente para que les dijera sobre esa aparición? Sí, sí. El, la gente de UL nos comentó que era muy común. Ah, sí. Que se apareciera esa mujer. ¿Cómo la llamaban? Pues un nombre específico, no me acuerdo. Pero es que ahí pasa muchos espantos. Ok. No sé si porque era una comunidad muy alejada. Sí. Eh, que Para ir ahí, si no tenías transporte, no llegabas. Y el camión iba una vez a la semana nada más. Ahora, pues, hay más tránsito, combi. Cada hora, uh -huh. cada dos horas hay combi para esos, esos lugares. Ya, ya pasaron hace de 20 años. Uy, o sea que eso sucedió sí. como hace 20 años. Sí, ya hace como 20 años. ¡Uy, qué miedo! Una viejita corriendo, al... sí, de cabello largo, desnuda. A, la... desnuda, a la altura de la llanta trasera de la camioneta. Sí, venía corriendo a la misma velocidad, casi. Sí. Ay, ese, ese espanto terrible. Sí. No se veía translúcida, se veía como si estuviera real. No, no se veía, se veía muy, este, como si fuera una persona, ¿verdad? ¿Y de verdad no pensaron que pudiera haber sido una persona de verdad? No, porque no, nadie puede correr a esa velocidad. Y menos de esa edad. No, está que, que feo. ¿Eso no hacía ningún ruido? ¿No emitía algún grito? Mm, solo se oía como sus pasos, como sus zancadas que daba. Uy, uy. De que omitiera un sonido, ¿no? Uy, qué aterrador esa mujer. ¿En qué poblado fue entonces? Fue en la carretera entre Hall y Sicochac. Hall y Sicochac. Sí. Ok. Pues apenas fue, fuimos a Campeche, pero pues eh, hubiéramos conocido esa historia para, para pasar al menos por eso. Sí, el, es que cuando vinieron ustedes, pues yo estaba. Como me dedico, soy técnico electromecánico, andábamos por allá del tren Maya. Ah, okay. Y ya no nos tocó verlos a ustedes. Oye, lo de, en el tren Maya, sí, de lo que han hecho brecha ahí, ¿se han encontrado algunas zonas arqueológicas? Sí, sí, sí se ha encontrado, pero es un lugar que de por sí está muy lleno de. no los puedes evadir. <coughs> Okay. no no nos puedes evadir son, no son ciudades muy antiguas y muy grandes son ciudades podría decirse como pueblos grandes a veces debajo del de la tierra no sí porque mayormente ellos se han encontrado debajo del en cuevas va ok esta mujer tú crees que haya sido como una habitante un fantasma de aquellas épocas mayas? ¿O una habitante más moderna, un espíritu moderno? Sí. Yo siento que es un espíritu más moderno. Ok. Sí. Ok. Pues bueno, entonces rezaban el rosario. ¿Cuál rosario? ¿Cómo es el rosario? Eh, pues estábamos haciendo el rosario que tocaba ese día, que era los gloriosos. A ver, ¿puedes rezarlo? No lo conozco. Sí, ese es el primer misterio glorioso, la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, ¿eso se repite muchas veces? Se repite... El primer misterio de ese rosario es la resurrección del Señor Jesucristo. Y se hace diez padres nuestros y diez... No, un padre nuestro y diez aves marías. Así de corrido terminas un Padre Nuestro y vas con una Ave María. Sí, y luego se empieza el segundo misterio, que es la asunción, la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Ok, Y todo eso lo rezaban sí. mientras la mujer iba corriendo a, atrás. Sí, como a la mitad, como la, al tercer misterio ya dejó de seguir la camioneta. ¿Tú, tú crees por lo que, menos ya no la vimos. ¿Tú crees que los atacó porque ustedes eran religiosos? O sea, ¿se apareció por eso? Pues, según los pobladores, se le ha aparecido a mucha gente. Okay. Sí, se le aparece a mucha gente. Y, pues, nos tocó a nosotros, yo eso pienso. No, pues, ese sí, ese, ese fantasma sí me hubiera dado mucho miedo, la verdad me lo imaginé, y sí. está aterrador, escalofriante. Sí, es eso. ¿La carretera era de este, terracería o era... No, ya, ya la carretera ya de, de, de, lo que es, de Sijochac. Uh -huh. De Ol a Sijochac a la ciudad del Sol, donde nosotros vivíamos. Uh -huh. Ya es pavimentada. Ok, ok, bueno, sí. pues... Gracias por esta historia, esta sí me dio bastante miedito mm -hmm. y pues sería bueno hacer como una representación de lo que vieron porque sí está macabro. Ah, claro que sí. Y pues saludarlos a ustedes dos y cada vez que puedo veo uh -huh. sus programas. Muchas pues la gracias. Me gusta. Qué bueno, qué bueno que les guste, que se entretengan, sí. que pasen un rato agradable. Sí, así es. Y mientras sigan Así llamando es. y contando sus historias como lo ha hecho usted, pues eh, vamos a tener mucho más eh, tiempo mm -hmm. aquí al aire. Le mandamos un abrazo. Bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. <coughs> Mira que la historia de él me hizo acordar una en Colombia, ¿sabes? Hay una historia, sí. A eh, bueno, para los que viven allá en Colombia, hay una historia, eh, bueno, hay un... Um, ¿Caso? Eh, hay una ciudad que se llama Valledupar, ¿no? ¿Valledupar? Sí, Valledupar. Okay. Y antes de llegar a Valledupar, hay un pueblito que se llama el Pueblo de las Brujas. Y eh, todo el mundo... Eh, eh, tiene que estar en su casa antes de que se anochezca, o sea, tipo 6 de la tarde más o menos. Uh -huh. Nadie puede estar en la calle porque salen las bujas y, y, y, y corren. Dice que los corretean a todos, corretean a los carros y todo. Ah, es sí. Entonces, cuando uno pasa por ese pueblo, eh, antes de llegar a Valleúpar, eh, si pasa uno de noche, todo el pueblo está apagado. Vamos a contestar de madre y ahorita seguimos con esa historia, uh -huh. porque está incluso si es muy común debe de estar en la reto. Hola. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Antonio. ¿Qué tal Antonio? Buenas noches, ¿de dónde nos hablas? Eh, yo soy de Aguascalientes. Bienvenido, Antonio. Cuéntanos. Um, pues no sé qué me gustaría escuchar si mis experiencias con ovnis o fanis o una experiencia que tuve con lo que le llaman la matrix o esta cuestión. Vamos con el de la pues matrix y en alguna otra transmisión que hablemos de ovnis, nos platicas la de ovnis. Va, que va. Pues fíjate que justo yo creo que es la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida es sí. tal vez la experiencia que más me ha cambiado. La de los ovnis sí me cambió uh -huh. la vida, pero esta me la movió totalmente. Okay. Esto sucedió hace dos años, estaba pues en un momento bastante eh, malo en mi vida, eh, estaba bajo mucho estrés, bajo mucha presión laboral, académica, eh, relaciones amorosas, relaciones sociales, y pues en este estrés, eh, pues estaba trabajando todo el día, toda la noche, y pues olvidé el detalle de dormir, entonces, sin querer, sin tener la intención, no dormí una semana. Ajá. Una semana prácticamente me privé de todo sueño. Y pues yo, eh, pues practico las, eh, la psiconáutica desde hace mucho tiempo. ¿Qué es la psiconáutica? ¿Qué es la psiconáutica? Pues es la exploración de la, de la mente a través de los sueños, estados enterados de conciencia, la meditación. Es explorar, eh, pues, lo que yo le llamo explorando el alma, ¿no? o este mundo del alma. Ok. Y porque, eh, bueno, desde mucho tiempo practicaba sueños lúcidos, eh, experimenté con algunos enteógenos, y nunca caí en cuenta que una forma de... Eh, llegar a un estado alterado de conciencia es con la primación del sueño. Es algo muy muy común que se sabe que si eh, no, de, no duermes pues vas a alucinar. Exacto, sí, sí, entonces nunca había, nunca me había pues sucedido esto y no fue tan intencional, yo simplemente me la pasaba trabajando todo el día y toda la noche y no dormía. Por fuerza de voluntad no dormía. Entonces, eh, porque pues quería sacar la chamba, quería sacar las tareas, quería hacer todo, ¿no? Comerme el mundo en un bocado. Sí. Y entonces empiezan a pasar pues las cosas extrañas, ¿no? Eh, empiezo a, a ver estas cuestiones como de sincronía, empiezo a, a ver cosas como que no empiezan a funcionar como deben de funcionar. Y me doy cuenta como que la realidad se está pues como de, desmoronando poco a poco. Okay. Eh, empiezan a suceder cosas extrañas como cuando estoy en un sueño. Como te comento, practicando sueños lúcidos, eh, pues conoces ciertas como que eh, cosas que suceden en el mundo de los sueños. Mm, por ejemplo, pues eh, los aparatos electrónicos no funcionan de una manera normal. Entonces, como empecé a sentir que algo estaba mal, como que mi realidad se estaba alterando. Dije qué está pasando, algo está raro aquí, pero no me estaba dando cuenta que no había dormido. Okay. Okay. Entonces eh, empiezo a, a, a llevar un diario, como, como acostumbro un diario de sueños. Empiezo a escribir en una agenda. Pues lo que empiezo a notar raro, no, como que ah, chis, ¿por qué empiezo a ver tanto estos números? ¿Por qué empiezo a ver tantos estos patrones? Y entonces empezó a hacer otro tipo de experimentos. Empiezo a grabarme. Empiezo a documentar pues con video pues, lo que estoy viendo en la realidad para ver si estoy loco o qué me está pasando, pero nunca cayendo en cuenta que no he dormido. Entonces, empiezan a suceder cosas pues fuera de pues del sentido real. Eh, por ejemplo, hice pruebas con una computadora y era como de... podía acceder a cualquier cuenta de cualquier persona solamente con pensarlo o solamente pensando, la computadora se movía sola. Es decir, yo estaba viendo el monitor, uh -huh. no tenía teclado ni el mouse cerca, y decía, quiero escuchar una canción, y se ponía, se ponía la canción. Ya como de ah, caray, entonces estoy soñando, y yo estaba pensando, pues en un sueño. Uh -huh. Y grabando eh, con la cámara, eh, dije que si despierto y pues está en la cámara, no era un sueño, uh -huh. okay. así de fácil. Normalmente los aparatos no funcionan en los sueños. Para mi sorpresa, sí funcionó. Pero entonces decidí hacer otro experimento. Dije, ok, vamos a ver si es la realidad o no. Y le quité, se me ocurrió quitarle la batería a la cámara. Uh -huh. Y la cámara siguió operando. Entonces dije, ok, estoy soñando, ¿no? Esto es un sueño y voy a llevar, voy a ver qué, a dónde me lleva este sueño. Y entonces, el sueño, me estaba mandando mensajes como de consumir una sustancia, ¿no? Que ahí tenía. Entonces yo no entendía por qué, por qué me decía como que eh, como que me veía me, estos eso, mensajes subliminales como de consúmelo, consúmelo, pero yo de hecho esta sustancia las tenía reservada para otra ocasión. Y yo no entendía por qué, yo no entendía por qué. Entonces, es tan inevitable como que estas señales llegan así como de tienes que, tienes que consumir eso, tienes que consumir eso porque algo malo va a pasar. Entonces, consumo esa ese entíógeno. Sí. Y ahí fue cuando se desmoronó todo, completamente. Entré en un espacio liminal en una tienda eh, de conveniencia, en una tienda no conveniencia, una tienda departamental. Uh -huh. eh, para no decir marcas, ¿no? <risa> Entré en un espacio liminal, pero a partir de un suceso muy extraño. Eh, mi celular empezó a fallar, eh, como en un sueño. Nuevamente eh, una manera de la que yo me doy cuenta que estoy soñando es si no traigo mi celular o mi celular no funciona entonces mi celular dejó de funcionar, así de pronto ya no prendía entonces yo dije bueno pues ocupo conseguir un celular y dije voy a ir a, a, a conseguir un celular, yo iba en ese plan voy a conseguir un celular que funcione ocupo comunicarme con alguien entonces no sabía por qué pero tenía el instinto de ve por un celular ve por un celular, ok entonces, me dirigí a la tienda por un celular. Dije, bueno, compro un celular barato para salir de la emergencia. Porque yo me concebí en un sueño. Y fue cuando llegué a esta tienda que ahí noté que pues la realidad se rompió. para, para así Totalmente se rompió. ¿Qué sucedió? Eh, sucedió que ya estaban en la fila con mi cajita eh, de telcel, con el, el número de... de de folio que me dio el representante de la tienda y todo y de pronto vi algo que lo que muchos le llamarían como el diablo o satanás debo de decir que soy ateo <risa> y aún así eh, yo consigo que esa imagen era como el diablo o, o la malla o la ilusión o algo, algo ahí pero justamente cuando me di cuenta que esta persona no era una persona, era como un ente, fue cuando ahí entré en el espacio liminar. De pronto la tienda se hizo infinita, ¿no? Y la gente que estaba alrededor desapareció. La gente que estaba, eh, se veía como glitchada, o sea, se veía como en un loop, pero, hace cuenta, para describírtelo bien, la mujer de la, del contador, de la mujer que cobraba, eh, de pronto se veía como que estuvieran dos lugares a la vez, como que si se hubiera quedado en esa transición del movimiento, y como era como en esa transición se veía como, el, como la imagen del movimiento, como un haz de luz, como cuando una fotografía la tomas con exposición larga, y se ve ese haz ese de luz que, que, que es el movimiento, así se veía esta mujer, se veía así como que atrapada en un pequeño loop como vibrando y ahí estaba congelada, pero vibrando. Entonces dije, oh, aquí ya me volví loco. <ríe> y pues este ente estaba representado con dos individuos, un individuo viejo y un individuo joven. El individuo viejo estaba frente a mí y el individuo joven atrás de mí. Y justamente yo siento que pues obviamente tal vez era una proyección de mi subconsciente. Porque yo te digo, toda esta onda de no dormir era por estrés de trabajo, por estrés de dinero. Y justamente esta imagen de este hombre en esta tienda y, lo, y el joven de atrás eran gente que estaba eh, vestida con ropa muy tepulente y justamente ropa roja, que curiosamente pues justo es el color que, que normalmente le dan a, a Satanás o al diablo, ¿no? Pero este hombre eh, era un hombre calvo, un hombre con unas orejas bastante puntiagudas y una mirada muy profunda. Y se me quedó viendo y fue en el momento en el que pues la realidad se disolvió. Y el individuo de atrás pues nada más estaba riendo de mí, ¿no? Entonces pues yo me paniqué, yo me asusté totalmente, yo dije ¿qué, estoy, ¿qué está pasando? Entonces yo corrí, me salí de la fila y corrí, pero con, corrí y corrí y no me movía del lugar. O sea, la tienda no se acababa. Corría y corría y corría y la tienda no se acababa. <risa> Entonces dije, ok, estoy alucinando. Fue porque me metí una sustancia. porque Y, y, y no había en cuenta lo de no dormir. Nada no, estaba pensando en eso. Pero lo que empezó a suceder fue que eh, pues este individuo pues siempre aparecía enfrente de mí. O sea, no podía dejarlo de, de ver. O sea, simplemente estaba siempre enfrente de mí, viéndome y burlándose. Entonces dije, ok, ¿qué es esto? No? ¿Quién eres? Y cuando le empecé a preguntar quién eres, de pronto así la tienda se llenó de gente. ¡Bah! Como si de pronto hubiera dicho algo que no tenía que decir o algo, y se vino de gente la tienda. Entonces cambié mis preguntas. Fue una situación que yo sé que en la vida real habrá durado horas, pero para mí fueron días <risa> fue una situación bastante horrible bastante horrible y, y que la verdad eh, pues contarte todo todo lo que sucedió y todo todo lo que vi pues es demasiado largo para, para, para una transmisión, ¿verdad? para no quitar tanto tiempo, pero eh, una de las partes donde pues me cambió de ser un ateo muy sin sentido espiritual ahora soy un ateo muy espiritual <risa> Es decir, no, no consigo todavía la idea de un, un dios antropocentrista como, como, no sé, Jehová o Alá, que, que quieren darle imagen a, a un hombre o ¿no? algo así, semejante a un humano. Pero realmente lo que vi, déjame que te, te cuento brevemente, eh, como, como fue tanta mi desesperación de sentirme días, horas y horas pasaban y no podía salir de esa tienda, horas y horas pasaban... Eh, pues me desesperé y, y supliqué la muerte dije sabes qué ya prefiero morirme la verdad no esto es el infierno en la tierra estoy estoy estoy ya me volví loco ya ya na, nada nada nada nada nada quiero ya solo pedía literal morir entonces fue cuando confronté a este a este ente me acerqué a él y cuando me, lo intenté tocar recibí golpes golpes y golpes y golpes y golpes entonces, me, me vi envuelto en, en un mar de golpes, como si me estuvieran golpeando muchas personas. Entonces, agarré a una de estas cosas que me estaba agarrando, la agarré fuerte, muy fuerte, y cuando la agarré muy fuerte, empecé a perder como, como que en el aire, como si me estuvieran ahorcando. Entonces, sentía cómo me ahorcaban y dije, ok, pues así me voy a morir ya. Entonces, yo seguí apretando, seguí apretando, y de pronto me desmayé. Y cuando me desmayo, tuve una, una visualización de imágenes que en mi vida había visto, que obviamente, bueno, hay imágenes muy particulares, pero no son imágenes que yo tuviera en mi imaginario mm, normal. Es decir, eh, vi símbolos, eh, vi números, vi geometría que pues realmente no entendía hasta después que, que, que, lo, que, que me puse a estudiarlo. ¿no? Pero una imagen que se me quedó muy grabada fue cuando eh, ya sentía que se apagaban las luces, cuando sentía que me estaba muriendo. Eh, tuve esta imagen de que me salía de mi cuerpo y me convertía en una serpiente. Y de pronto yo mismo, o sea, me comía mi cola... Y era una imagen que después se hizo así, una imagen muy, muy de calma, muy pacífica, de una serpiente plateada en una oscuridad absoluta, comiéndose la, la, la, la cola y girando. Y de pronto desperté. Entonces desperté tirado en la tienda y la gente así como, ¿de qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hablan a una ambulancia, hablan a, a una ambulancia. Y... Bueno, pasaron muchas cosas, hubo todo un tema ahí de que, pues, ¿qué me pasó? Mi familia bien preocupada. Pero todas esas imágenes que, que empecé a ver, eh, toda esta, esta cuestión que viví, eh, empecé a, a, a, a estudiar, oye, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Y había y llegar a todo este tema místico. Por ejemplo, eh, no, ¿por qué veía el número 369? porque había el número 369, yo no sabía que había ese tipo de cosas como la numerología, yo nunca me ha gustado ese tema de horóscopos, numerología y ese tipo de cosas, yo nunca le tuve eh, ninguna importancia, pero cuando se me era tan, tan, tan, tan repetitivo esas imágenes de, de triángulos, de ciertas geometrías como que prismas, dije, pues, ¿qué significa todo esto? Y pues revisándolo, después de este evento me tardó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho eh, tiempo, pues me descubrí que, que, que todo esto son, son temas que, pues desde la antigüedad, eh, desde Grecia, desde los arameos, Egipto, todo el todo mundo habla de este tipo de patrones, todo este tipo de geometrías, todo este tipo de, de símbolos. Por ejemplo, el, el símbolo de la serpiente incluso tiene un nombre. Y... Esa cuestión es que, o sea, ¿yo por qué vi eso? O sea, ¿yo por qué vi todo eso? Y, y, me, y solamente me queda preguntarme, pues, ¿esta realidad es solamente un plano, una ilusión? ¿Por qué esta información me llegó? Porque a mí se me hace, o sea, te digo, yo venía de un lado muy escéptico donde me gustaba explorar los sueños, el mundo de los sueños, porque siempre me llamó mucho la atención el mundo de los sueños. Era algo bastante diferente a la realidad, pero el hecho de, ¿sabes qué?, eh, de pronto llegas a un espacio como el que te digo, un espacio donde la tienda se hizo infinita y estaba en un momento como en un bucle temporal, yo nunca había experimentado algo así, y de, en el momento en el que parece que me desmayo, me muero, porque se sintió como la muerte, eh, solamente he estas imágenes, estas imágenes que pues no sé por qué se me vinieron a la mente muchas, muchas imágenes, eh, imágenes de cosas que nunca he visto y gente que nunca he visto. Entonces, al, al ponerme a estudiar, oye, pues qué significa esto, qué significa lo otro, porque yo no, empezó con el número 369, yo no sabía que eso era un patrón como pues conocido para gente que cree en esoterismo y cosas así, pero sí me, sí, me, sí me sorprendió mucho, me hizo eh, cambiar mi perspectiva, ¿no? En, en que tal vez hay, hay cosas que, que despreciaba por, porque justo cambia lo paranormal, ¿no? En que, oye, pues que creer en estas cuestiones de frecuencias, de vibras, todo esto, pues siempre me pareció algo, algo pues digo que es de lo ridículo. Pero a partir de esa experiencia, la neta no, no sé qué, qué explicación haya de... ¿Por qué todas estas cosas que ve uno sin saber eh, le llegan como si estuvieran una fuente o una, una universalidad tan, tan cañona? O sea, empecé a ver que mucha gente ha tenido esta idea de que eh, llega a partir de sueños o a partir de alucinaciones o a partir de experiencias cercanas a la muerte, le llegan estas imágenes o comparten estos sueños... Entonces, eso me hizo cambiar mi perspectiva en, en, en lo que realmente puede ser el poder de la mente, en lo que realmente puede llegar a, pues sí, a, a uno a, a ver eh, cuando abre los ojos de otra forma. Y sí, yo sé que dicen, no, pues obviamente alucinado o todo loco, pues cualquiera ve muchas cosas. Yo entiendo, podría haber podría nada más, no sé, eh, visto que algo se movía y, y, o, o escuchaba de voces, pero el tema cuando te digo que, que cuando me siento este desmayo y veo estas imágenes, pues que no sé de dónde salieron, es el tema que ya me llega a cambiar un poco el, el, el, el, el cómo, pues sí, cómo, cómo percibo el, el, la realidad ahora, que, que pues tal vez hay algo más allá, que no sé si sea un dios, no sé si sea una fuente de información, no sé si sean casualidades o patrones de uno mismo, pero simplemente me hace eh, pues abrir un poco más la mente a que puede haber cosas que, que la ciencia no puede explicar, que, que los números no pueden simplemente decir, pues sí, eh, la ciencia tiene una explicación para todo, porque ese tipo de cuestiones que vienen desde la antigüedad, como te digo, de... Mm, imágenes como esta de la, de, de, de la serpiente trabamos a la cola que pues en todos lados se usa este símbolo como de infinito y que me vino a, en ese momento no sé por qué, me, me cautivó mucho me cautivó mucho eso pensar pues que tal vez esta realidad no es lo que lo que pensamos porque pues esta información se repite y se repite entonces pues sí, o sea, sé que muchos pensarán que pues, es solamente un alucino, una lucina, una cuestión así pero te digo, realmente fue algo que se sintió tan real, o sea, te digo, yo practicando sueños lúcidos, eh, pues sabía que, que, que pues ya no era un sueño, o sea, cuando un sueño lo sientes a ese, a ese nivel, lo sentía los golpes, sentía la asfixia, pues sí era como de ¿qué, qué es este ente que se me está presentando aquí enfrente, ¿no? Es tal vez la, una, una imagen del subconsciente, tal vez es un ente de verdad, no lo sé, pero el, el, hecho es como dices, lo paranormal no se puede explicar más que cuando uno lo viva, ¿no? Pero sí, bueno, esa es una de las cosas que más me ha cambiado la vida y a partir de ahí cambió mucho mi, mi, mi perspectiva en cómo pues sí ya, ya a partir de ahí no he usado sustancias de ningún tipo, eh, he cambiado mucho mi, mi manera de ver el mundo, apreciar el mundo totalmente de una manera muy distinta. Eh, observaba la belleza en, en cualquier parte del día, ¿no? en, en las nubes, en las, en las flores. Agradecía también un poco el, el regaño, tal vez de, de, de haber excedido la capacidad del cerebro, de la mente. Pero pero siento que llegar a un punto de quiebre, así eh, si es algo medio medio loco para mi gusto. No sé, bueno, eh, sé que por el tema de hablar de que, pues sí, hubo, hubo, hubo sustancias la gente lo descartará pero pero siento que es algo que también entra en estos temas paranormales, en estos temas de dimensiones o temas de pues sí de, de la mente y las capacidades. Pues tu relato, no sé, tu, tu relato, tu relato oscuro, ¿no? Ese es tu relato oscuro. Te cae, cae muy bien en el programa. Pero si no duermes, no sé cuántos días sin dormir te mueres, ¿no? Uy, yo no sé. Pues sí, no sé, pues sí, eso, no, no, sé, persona, no sé qué tan cerca que estuve, tal vez de, de, de haber tenido algún problema más serio, pero justamente pero me eh, que se ya cuando oh, me dijeron, oye, pues es que eh, te desapareciste unos días, nadie supo de ti. Y, y les platiqué como que, bueno, lo que había pasado a mi familia, les platiqué sin, sin, sin pena, les dije, no, pues, algo así me pasó. Ya me dijeron, no, pues, vamos a que hables con un psicólogo y con un psiquiatra y todo el tema. Y, y pues, sí me dijeron que, que pues, sí, el, el, el problema más que nada fue el, la privación del sueño, que, que pues, puede llegar a, así, a ser mortal totalmente. Uh -huh. y, y, y, pues, yo a veces siento que mi subconsciente mismo me dijo, métete esa sustancia para que ya te truenes y ya te vayas a dormir. Porque sí, realmente yo no me yo nunca caí en cuenta de que no estaba durmiendo. Ya hasta después del evento dije, oye, pues sí es cierto, no dormí ninguno de estos días. Y pues sí, o sea, tal vez no sea tan paranormal de fantasmas o algo así, pero es una cuestión de que uno mismo se crea sus infiernos. no Yo estaba en un infierno por buscar el dinero, ¿no? Por buscar eh, trabajar, por buscar estar, pues sí, en, en, en una situación económica más favorable y, y al final, pues terminó siendo una perdición total, terminé eh, físicamente derrotado, mentalmente agotado y, pues, espiritualmente desconstruido, deconstruido. o sea, te digo, a partir de ahí, eh, empecé a ampliar un poco la mente y decir, tal vez... En este misticismo, en el, en el esoterismo, en la mística, la religión, hay algo de razón, ¿no? A partir de ahí, pues sí cambió mi perspectiva en los límites de la, de la mente y de la realidad. Y pues sí, es, fue, fue un tema muy oscuro. Fueron eh, semanas eh, bastante oscuras después de eso porque pues no sabía si estaba muerto o vivo. O sea, yo no sabía qué estaba pasando porque a partir de ahí, me, me, me acuerdo de, de tu historia con, con este Cris en, en el especial de terror donde mencionabas que un padre hablaba y parecía que te hablaba a ti, no sé si lo recuerdas no, no que, me acuerdo. Que, que fuiste a una misa y que, y que el pastor ah, sí sí, que sí. sí, sí, sí sí, sí eh, justamente a él, semanas así pasaron donde parecía que todo me hablaba o sea, como que cualquier canción que escuchaba me hablaba, cualquier eh, película que veía, me llegaba un significado muy muy, muy fuerte, como si todo, todo fueran mensajes, regaños, así como de, a, a, o sea, me está llegando pues sí, como que eh, escuchaba una canción y decía, no, pues es que me están hablando a mí y, y fue todo ese momento de estar de, de, de tan perceptivo a, a, a, a, a, a las influencias eh, eh, externas que a partir de ahí, pues sí, cambié mucho mi vida, me puse a dieta, empecé a hacer ejercicio y cambió, cambió mucho mi vida. Empecé a dejar de, de buscar el dinero y, y buscar en lugar de eso, pues estar feliz con los míos y conmigo. Y, y fue un momento tío, de, tan, de, de tanta oscuridad que al final pues solamente pudo, pudo llegar a salir la luz. Entonces sí, eh, ese es mi, mi relato oscuro, un poco raro, pero pues sí. Bueno, mi hermano. No a a Muy bien, mi hermano. Bueno, te agradezco que nos hayas platicado de esta experiencia, que fue más como una alucinación, pero estuvo interesante. En alguna otra ocasión nos puedes volver a llamar, mi hermano, para que nos cuentes otras historias. Vale, vale, pues muchas gracias por escuchar y pues eh, sigue la buena chamba. Osla, te admiro mucho, eres bastante, bastante bueno. Saludos, mi hermano, que estés bien. Saludos. Bye. Bueno, gente, pues hemos llegado Ajá. al final de esta transmisión. Yo no sabía que una persona no podía dormir en una semana. Yo pensé que se morían por ahí en cuatro días. No sé cuánto. En los siete días ¿cuál? una persona que... Deje de no sé dormir. cuántos días sin dormir. Ajá. Te mueres. Sí. Este, una, 30, una, hora, una de la mañana con 30 minutos, dos horas 19 de transmisión. Es hora de que nos vayamos a descansar. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Eh, estas transmisiones de aquí a, a que regrese de Tecate, si es que voy, mañana me voy a decidir si sí si voy o no voy, eh, pues mientras serán de esta forma, de regresando ya de Tecate, después del 17, 18 de noviembre, eh, empezará una evolución en, el, en las transmisiones, que espero que les gusten regresarán los invitados, eh, y bueno, mientras tanto seguiremos con los relatos oscuros, pero... Después del 19 más o menos de noviembre tendremos nuestros días ya de entrevistas con invitados, nuestros relatos oscuros y con algunas secciones que les dije que iba a implementar. Así que buenas noches a todos, les agradezco que hayan estado con nosotros. ¿Algo que quieras decir, Andrés? Sí, yo quiero mandar muchos saluditos eh, por ahí a José que me estaba saludando, eh, Maru, eh, Carlos Armijo Kenia Katy, Luna Laura, Laurita, besitos espero que estés muy bien eh, a John eh, a mi amigo Emea a, a Laura a Dalia eh, a quien más por ahí, me estaban saludando también, a Martínez también te mando muchos saludos eh, y bueno al resto, muchos saludos y muchísimas gracias por haber venido hoy. Eh, quiero mandarle un saludo a Nancy, que dice, jamás recibiré una respuesta en este chat. Nancy que había escrito que quería llamarnos y platicarnos algunas, algunos sucesos que le ocurren, uh -huh. pero bueno, ya no ha, hay uh -huh. chance, Nancy. Para mañana estaré transmitiendo aquí, entonces seguramente eh, si empezamos... Y comienzan las llamadas, pues será mucho mejor para que no estemos platicando por mucho tiempo. Y les agradezco a toda la gente que me apoyó con los superchats. Gracias, gente, por los superchats, por las compartidas, por las estrellitas, por los likes. Todo eso nos ayuda a que podamos hacer las transmisiones todas las noches. Sí. Ay, saludito a Punk, a Pao, a Pao, a Pao, que me estaba también saludando, a Japán. Gracias. Me faltaron. Saludos a todos. Descansen. Bye. Buenas noches. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. Ay, la eh. Rebas de <tose> la y Soy de naces ni